Así estamos en vivo y en directo. Buenas noches, aquí Andrea. Viene derrapándose. Perdón. Viene cayéndose para llegar a, puntualmente a la transmisión. Corriendo. ¿Cómo están? Todos un abrazo, Emea, Calavera Man, el Camamal León, Ghost in the Wall, Betty Parra. ¿María de Jesús ya estaba antes aquí? Sí. ¿Y se cambió la foto? No, no sé. Pero sí, ya, ella ya estaba acá. ¿Ella ya estaba acá? Sí. ¿Por qué me dice ole a tío Pablo o a quién le dice tío Pablo? Sí. No sé. Buenas noches, Danubio García. Eh, a Oscar RM, saludos. A Oscar MM. Saludame, perro. Saluda a Moxlack, ¿desde dónde? Desde Chimalhuacán, Estado de México. Saludos. Eh, Fernando Pineda Carvajal, buenas noches, banda dice: Hola Hugo para Dios, Jos Bax. saludos Ox. Mira, tiene una foto de un extraterrestre. Hola María de Jesús, saluditos. Ah, qué bonito. Mira, tiene un extraterrestre tomándose un tequila. Está bonito. Están como enfiestados con un extraterrestre. Se es una fiesta fuera de este mundo. Fernando Pineda, saludos a Give in the Darkness, un abrazote también, dice hola chicos, besitos, a ah, Laura, Laurita, buenas noches, hola, Laurita, Laurita, ¿cómo están? Chiquitines, sí, a mí me gusta cuando Laurita dice que chiquitines, y los quiero mucho, Así me ah, gusta. Sí, a mí sí me gusta su acento. Su acento es chistoso, sí, ¿no? Ya... Es chistoso. Los quiero mucho. <risa> saludos amigos desde la catedral la central de abastos de ciudad de México. en serio estás en la central de abastos ya están trabajando ahí víctor galindo nos estás escuchando están trabajando ahorita yo estoy toda despeinada ¿no? paisiquis triquis triquis saludos amigos un abrazo para paisiquis triquis triquis a jorge iván también le mandamos un Te saludos un excelente programa gracias todavía no empezamos pero gracias quieres mandar saludos sí eh, hola a todos, qué bonito volverlos a ver, y saluditos a, a Gray, a Goss, a, a quien más está por ahí, que es que no, no veo. Ah, ZKR, un abrazo a Norberto A La Alejandro. Angel, a Norberto, bueno, a todos, a todos, a Mia. Gracias a, a Gray, a Facu, a José Pavón. Gracias, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están todos? Karina Nava, un abrazo, Karina. Lupita, saludo, Lupita. Dice Héctor Aguilar, estuvo muy bueno eso de una fiesta fuera de este mundo. <risa> estuvo muy bueno, saludos para todos. Un saludo, Héctor. Eh, Gianni también, a ah, Lupita Sánchez, salúdame, llegué temprano, Lupita. ¡Ah, Lupita! Lupita. Le mandamos Lupita. un abrazo. Y también le, le mandamos un abrazo a toda la banda chacharera, le mandamos una, una fuerte, fuerte bendición. Sí, quiero chacharear también. Hay que chacharear, Lupita, invítenos a chacharear, por favor. Dile a Dani que nos invite a una chachareada a sí. las torres. Ya nos hace falta chacharear. En las torres creo que hay muy buenas cosas, y creo que ahí está bueno, bonito y barato. Y no sabemos llegar, no sabemos dónde es, etcétera. Entonces, pues ahí... Eh, invítenos Dani Lupita invítenos a las torres MMG un abrazo creo que sí cuando gusten dice Lupita qué día se ponen buenos Lupita cuándo hay que ir a las torres cuándo es el día de, del mercado ahí para las chácharas bueno vamos a pasar primero con los anuncios antes de iniciar esta transmisión quiero decirles que subí video el día de hoy que mañana también subiré video hay mucha gente que no sabe que todavía sigo haciendo videos, que mi canal sigue vigente o vivo, etc. Bueno, si entran a mi canal de YouTube, constantemente verán videos nuevos. No les llegan las notificaciones, pero ahí hay videos nuevos. Hoy subí un video. Eh, ¿Hoy subí video? Sí. sí. ¿Sí? Sí. yo creo que hoy subí video. Mañana también subiré video. Entonces, pues para que lo vayan a ver, me dejen ahí su cariño, su like. Les agradezco mucho que me apoyen eh, entrando al canal para que chequen si subí un nuevo video, que constantemente estoy subiendo videos. Y también para que eh, se suscriban a mi nuevo canal, la gente que ah, si sí quiera... Sí, toca compartir. Ajá, sí, la gente que sí quiera, pues acompañarme a los lugares paranormales, a lugares con historias, con leyendas... Donde sucedieron hechos perturbadores, donde se cuentan algunos relatos oscuros, etcétera, para que me acompañen y nos vayamos juntos a visitar muchos lugares en México y esperemos que también muy pronto eh, fuera, de, fuera de México. Pero como hay videos que tengo de otros países, este, entonces también estaremos ahí subiendo videos de Panamá, de Costa Rica, de Perú, de Bolivia. Y quizá en Salvador también, eh, para que se suscriban a ese nuevo canal que se llama La Ruta del Misterio, que va a aparecer en sus pantallas el link. A ver, déjeme ver. Yo les voy a poner también el link. Ruta del Misterio. No encuentro el cosito. No encuentras el cosito. No pasa oh, nada. Ahorita lo sí. encontramos. Ahorita encontramos el cosito. A ver. Aquí está el cosito. Ya. Ya está. Listo. Ahí está. La ruta del misterio. Ahí está el link. Voy a trabajar duro, voy a trabajar fuerte en ese canal para que pueda ir a muchos lados, que pueda ir a sus comunidades, a sus ciudades, a sus pueblos, a sus colonias, a sus países, a donde estén. Me gustaría ir porque sé que en todos lados hay una historia de estas oscuras que contar y eso es lo que voy a ir a buscar, las historias paranormales leyendas y demás gracias a Dani y a Lupita que dice me acabo de suscribir ah, es Dani, Dani, me acabo de suscribir gracias mi hermano, un abrazote un abrazote chachareando esperamos que pronto nos podamos ver para hacer más videos juntos saluda a Sakurita que siempre entra ¿dónde está Sakurita? por ahí estaba Sakurita, Sakurita le mandamos un abrazo a Sakurita Está claro. viéndonos. Maru. Un abrazo. Maru también. Andrew. A Carlos Subet también. Un abrazo. A Fénix. Toda ciudad tiene leyendas. Creo que sí. Toda ciudad, toda comunidad. O sea, siempre en todos lados donde hay una persona, hay leyendas. Eso es lo, lo más interesante, lo más padre. Siempre hay una historia, siempre hay una leyenda, siempre hay algo que contar. Eh, entonces, esos son los, los avances, esas son las noticias. Y, bueno, también que me sigan en mi TikTok. Estoy subiendo también contenido a TikTok. Échenme la mano ahí con sus vistas, con sus comentarios, sobre todo, ¿no? Y en, este, en esta transmisión, por favor, ayúdenme con sus likes. No cuesta nada. Somos 230 personas y hay 19 likes. Pongan su like a esta transmisión, gente. No, no, no, no les quita mucho tiempo. Solo denle like a la transmisión para que pues se vea, el algoritmo sepa que, que les está gustando la transmisión, que hay interacción, sus likes son importantísimos, se los agradecemos mucho. Ah, otro anuncio, es que ya tenemos playeras de la Legión Oxlack. ya hay playeras Oxlack. se me olvidó traerla ahorita, pero mañana les enseño para que si alguien quiere una playera, se, cuesta 250 pesos la playera, ya nada más es el gasto de envío dentro de México, nada más, porque para otros países sale mucho más costoso y es, es difícil. Entonces, solamente para México. Y, pues, me pueden mandar un WhatsApp, si alguien la quiere, para que nos pongamos de acuerdo y hacer los envíos. Tenemos las gorras, tenemos las playeras, que se las vamos a enseñar mañana, porque ahorita era lo que se me olvidó que, que iba a traer. Y se los agradezco mucho. Ah, y otra cosa. Vamos a hacer una... Yo creo que hay una página, no sé qué sea mejor, una página o un grupo donde vamos a poner, pues, eh, las cosas de arte que, que queremos eh, compartirles, que queremos eh, que se queden en la casa de ustedes, que empiecen a, a tener su colección también de arte, de arte extraño, bizarro, paranormal, etcétera. Entonces, vamos a, a poner en esa nueva página pues las pinturas que ha hecho Andrea. Ahorita está con un proyecto de fotografías antiguas. Cuéntales, ¿cómo es el proyecto de fotografías antiguas que también van a estar a la venta? Bueno, eh, bueno es un... ¿Puedes foto... traer las fotos también, verdad? Eh, ah, pueden visitar el Instagram. Ah, está el Instagram. Está el Instagram que... Bueno, el proyecto, es así: es comprar fotografías por ahí de los tianguis y todo eso, las que mejor me sirvan. Y modificarlas, eh, pero lo curioso de esto es que yo no las modifico eh, Digital. digitalmente, sino al óleo, a pura mano. Entonces, eh, ya vendí algunas, ¿te acuerdas? Allá en tu. Uh -huh. eh, y gustaron, bueno, lo mole, lo mole. gustaron mucho, pero eh, ahí fue que yo dije: bueno, está bueno hacer esto y. y poner en marcha entonces eso, para poderlas vender, entonces el Instagram es este, por si lo quieren seguir se lo puedes poner en el, en el sí, chat sí. las fotos, no son cualquier foto, son fotos antiguas entonces por eso son difíciles de encontrar eh, eso, es, eso es dificultoso, entonces cuando hemos encontrado, pues hemos podido obtener algunas, mejor enséñaselas en este. mejor ponles el, el arroba ah bueno Listo. En el chat, Listo. y ahorita Andrea que nos enseñe unas de las fotos que ya, que ya hizo, para que ustedes las puedan ver, porque sí están muy padres, sí están muy, muy locas como para tenerlas ahí en, en la casa, para tenerlas ahí en tu espacio gótico, dark, sí. terrorífico, paranormal, misterioso eh, y demás, bizarro. Bizarro. No sé cómo les podría llamar esas fotos porque están eh, eh, bizarras. Bizarras, llamar? creepy, eh, macabras puede ser, pero pues no es, son tan macabras, ¿no? Pero sí me gustan por lo raritas, porque se ven pues extrañas. Sí, y están eso. chidas. Y son únicas. Es decir, las fotos no se pueden hacer más porque son fotos únicas, fotos que podemos encontrar antiguas, comprarlas y pintar sobre ellas. Entonces, ya no, no hay réplicas, son piezas únicas, eso es lo más importante, ¿no? Que se sí, llevan un, una obra también individual. Sí, la fotografía no está eh, digitalmente ahí por internet, rondando por internet. ¿no? O sea, si las compran, son fí en físico uh, eh, únicas para enmarcar si las quieren enmarcadas, etcétera Y también, pues, si las quieren firmadas por él, claro, yo sin permiso. O no. <risa> no, pero ella las hizo, ella tiene que firmarlas. ¿Puedes traer algunas para que las veas. Espera, porque puse el enlace mal. Eh... Ah, ¿traer unas? ¿Algunas? Sí, sí. Oh. Fotos más turbias. A ver, sí, vamos a ponerle así, Maru. Me, me gusta la idea. Fotos más turbias. Suena bien. Yo quiero los dos últimos libros de criptozoología. ¿Y cuando me encantó? Me encantó de Andy, pero no me alcanzaba cuando la vi. Dice Isis Gael, a ver, déjame ver cuál. Ay. ¿Está el de las niñas? ¿Lo trajiste? Ah, el de las niñas, sí. Me gustó mucho como que el de las niñas. Entonces, ¡Ay, este. sí! Wow. Este. Ver, ahí, acercar, no está bien. vamos a acercarlo. Que tú lo sabes cuadrar ahí mejor. ¿Eh? Esta es una fotografía, fotografía antigua. Y, bueno, ahí está la modificación perturbadora, bizarra, creepy, masturbada. Más turbadas. Vean, ahí está. Incluso ahí tenemos un como limpieza ahí en el piso. Aquí tiene una, una nota esta fotografía. Dice ah, California, Orizaba, no, Córdoba, Veracruz. Este Córdoba, Veracruz. Esta fotografía es como lo bonito es que siempre dice el lugar, el año. Eso es bonito. Sí, casi, casi. Pues esto es como de los 40, 50, 60, no sé, algo así, pero es antiguo. Ahí está. Estas son unas gemelitas, la verdad, bueno, son fotos que alguien le tomó a sus familiares, le tomó fotografía a sus gemelitas, pero pues como tienen tantos años, son de los años 50, eh, pues terminan botadas en, en mercados, en tianguis, en la basura, etcétera, y es ahí de donde rescatamos y bueno, pues para qué guardar tam también una fotografía de personas que no conocemos que si sus familiares tiraron las fotos si ya no hay nadie de sus familiares si nada más están ahí volando esas fotografías, bueno las modificamos y les damos nueva vida ahora son las gemelas pero serán las gemelas malditas uh -huh. las gemelas malditas ahí están hay otro que me gustó mucho que es el de la niña, este, con el perrito. Ah. ah. Ah, pero ese sí brilla, no sé si se puede ver ahí. Bueno, lo sí. pueden ver en, la, en el Instagram, lo pueden ver. Ahí está, esta niña con el perrito también. No, no, no está borrosa, no están viendo mal, no están alcoholizados todavía. <risa> no, así es. Todavía la, no. Así es la, la pintura. Es pintura, está al óleo. O sea, no es digital, esto no es digital, es una fotografía antigua y pintada al óleo. Ahorita vamos a recibir llamadas por si alguien quiere, por cierto, si alguien quiere llamarnos y empezar a contar historias, adelante. ¿eh? Nosotros tenemos alguna dinámica que ahorita vamos a mostrar, mientras abuelita, queríamos compartirle. Yo creo que esta de la abuelita las aguantamos, ¿no? Porque no quiero que, que la compren logo luego luego. <risa> esta, vean esta foto está interesantísima la, la abuelita es así, tal cual, no está pintada, no, no se le hizo ningún arreglo la abuelita sí se le tomó la fotografía, es como de los años 40 igual y bueno, le vamos a hacer algo ahí para que se vea más macabro, pero esta fotografía es así, de hecho aquí dice México, 17 de octubre de 1949, 1949, hola, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, habla Adrián García Bucanda de Guadalajara, Jalisco. Adrián García de Guadalajara, Jalisco, bienvenido mi hermano, estamos en relatos oscuros, ¿cómo estás? ¿Qué me quieres contar? Ah, no, saliendo de la chamba, ahorita, viendo dónde está mi camión. Ah, perfecto. Entonces, ¿manejas tráiler? No, eh, soy empleado en una fábrica. Estoy viendo dónde está mi transporte para irme a... Ahora sí a descansar. Ah, ya va saliendo del trabajo. Así es. Súper, mi hermano. Oye, qué bueno. ¿Y qué onda? ¿Por qué te dio por llamarnos? Ah, primero, pues... Ahorita con lo que mencionaron de las fotos... ¿Te ¿Conoces cuál es el verdadero dato terrorífico de las fotos de antes? ¿Las fotos antiguas? Pues yo diría que las post-mortem, ¿no? Exacto. Eh, como antes era muy costoso, no como ahora, tomar una foto, incluso instantáneas. Muchas veces había familiares que ya habían fallecido y aún teniendo ahí el cuerpo del pariente muerto decían tomar una foto de toda la familia y normalmente la foto o la persona que se ve mucho más clara y es la que ya está ahí muerta, rodeada de todos los miembros vivos de la familia. Sí, ¿por qué tomaban la fotografía de las personas muertas? Como un recuerdo, a lo que me acuerdo se decía de que aparte de que el tiempo de, o el tiempo de esperanza de vida era muy corto realmente, a, con suerte si de 5 años ya la libraste hasta que tuvieras que cumplir 40. Eh, para poder tener un recuerdo real de, por al menos, esa persona, aunque ya no está viva, pues decidí tomar la foto de, de entre todos los miembros y, pues, el miembro ahí, el cadáver de las personas que acaba de morir. Okay. Y, realmente, es un detalle bastante técnico porque no solo era con adultos, gente mayor, sino niños pequeños de cuatro años, cinco años, que yo al principio no lo no sabía y es cuando comencé a ver algunas fotos, y más de mi familia, que ellos tienen han conservado un árbol eh, genealógico en fotos desde quién sabe cuántos años. Sí. Ahí te pone un poco a pensar en qué era lo que creía la gente de antes o qué era lo que, cómo te querían recordar los antes. Tú, tú eh, tu familia no. ¿Tomaron alguna foto post-morte? Por parte de mis tatrabuelos, tenía, tienen una miembro de mi familia, varias fotos que tenían mis tatrabuelos de, de ese estilo. Sí. Pero lamentablemente yo con ese miembro de la familia actualmente no, estoy en buenos términos, así que no puedo ir a conseguir estas fotos para aunque sea mandártela Ah, pero sí tenían fotos post-morte, Sí, y de hecho yo no sabía eso hasta que ese miembro de la familia fue el que me comentó eso, y así como que um, me estás diciendo que el niño pequeño que está rodeado de todos está muerto. Sí. esta niña que no tiene ni más la edad de mi hermano. Sí. Están está bien uh, impresionantes esas fotografías. ¿A ti te gusta mucho el tema este de, de las fotos? Uh, Realmente no soy muy fanático de la fotografía, sí. Soy más fanático de lo que son las historias, los relatos. De hecho, conocí tu canal, uno de tus primeros canales ya hace bastantes años. Creo que fue cuando subiste lo de Dark Riddles, que me causaste pesadillas durante esta época. Sí. Pero ahorita que estás mencionando lo de las fotos, eh, quería ver si conocías este pequeño dato curioso. Sí, de hecho, mira, ahorita estoy enseñando una foto post-mortem aquí en pantalla para toda la gente que, pues, a lo mejor no, no entiende de qué estamos hablando. Esta es una foto post-mortem. Y, pues, eh, sí, no sé, eh, no sé, esta es una práctica macabra, ¿no? Pero aquel en entonces, pues, era una cosa de recuerdo. Pues, sí, actualmente lo podemos ver como algo macabro, como algo que a él solamente se le ocurrió a una persona mal de sus condiciones mentales, pero tomando en cuenta un poco el contexto de la época, que es un, era un medio muy caro en esa época, no era algo como, ah, pues déjame estar con mi cámara instantánea y tomo una foto. Incluso en las décadas de los 80 y 90, tener una instantánea era ya un lujo. Sí, claro. Así que para esas épocas todavía más viejas, eh, era básicamente tener un retrato de la familia con todos los miembros, era decir, mira, tengo dinero para tener esto aquí. Uh -huh. Que este niño no se murió la semana pasada, sí, pero lo tengo en mi foto. Exacto, sí. ¿no? Esa es. Yo lo veo un poco más por ese sentido, de hecho. Oye, y mi hermano, ¿y allá en donde vives hay alguna historia, alguna leyenda, algún suceso paranormal, eh, dramático, oscuro? Que haya pasado, que nos quieras contar? ¿Sí aquí foto de la no sé si entra saludable? dentro de esto, pero es un poco una vivienda ah, sí, sí. extraña que tuve ya hace varios años. Uh -huh. eh, mi abuela hace ya casi un poco más de 10 años. Y dejó su apartamento en vida al hermano de mi madre y a mi madre. Eh, mi tío se le ocurrió, pues, quedarse con el apartamento y darle la parte proporcional a mi madre. Pero mi abuela se lo dejó en vida, y, porque supuestamente iba a irse a vivir con nosotros. Pero por pleitos de la familia, ella terminó yéndose a vivir al pueblo de Tala, de aquí de Jalisco. Sí. Ah. Me acuerdo que ella me contaba que muchas veces en la noche, eh, porque la casa estaba enfrente de un sembradío de caña de azúcar, y se escuchaban muchos ruidos en la parte de enfrente, ella pensando que bien podrían ser perros, podrían ser coyotes, o hasta zarigüeyas, los animales en que todavía era zona rural. y Me acuerdo que había mencionado haber visto una sombra extraña en aquel lugar, una sombra bastante alta y robusta, no, no parecida a lo que sería pues una, una complexión normal de una persona, aparte que era a muy altas horas de la noche. Sí. Uh, curiosamente la sombra está... Eh, aparecía ciertos días nada más o eh, para mí no sé eso era lo que ella nos decía que dicha sombra se aparecía nada más ciertos días y curiosamente posterior a esos días o pasaba algo en el estacionamiento que estaba ahí pegado a este sembradío o algo eh, sucede la primera vez que mi abuela la vio quemaron la mitad del sembradío gente ajena al la gente que cultivaba dicha caña. ¿Por qué quemaron el Otra sembradío? De... ¿Por qué quemaron el sembradío? Unos niños de seis años, siete años jugando con cerillos. Ah, okay. Y poca cuidado de los padres, pocas palabras. Sí. Pero eso fue una. Después hubo. La siguiente vez que mi abuela vio esta sombra. Y sucedió un terremoto aquí en Guadalajara de hecho no tiene mucho Sí. Eh, posterior a eso unos cuantos meses después mi abuela falleció ya en el pueblo de Tala durante el velorio que hicimos ahí en la, en la casa de ella donde estaba recibiendo, eh, yo sinceramente no había aguantado el estar ahí en el velorio me salía a fumar a la parte de enfrente en el sembradillo y llegué a notar dicha sombra que estaba ahí. Cuando me regresé al velorio y me estraché mucho porque mi todos cajaban a mi abuela de loca de ver esta sombra o esta cosa por ahí rondando ahí cerca de las casas ahí en el este secundario. Hablando con una de las vecinas de mi abuela, de hecho, ella me dijo de que sí, si, se asombra, de repente se presenta y siempre que alguien la ve es eh, sinónimo de que algo va a pasar. Okay. La realidad es que no es algo, eh, podría decir hasta que no es algo pinche, pero es algo que me pasó no hace mucho aquí de este lado. Sí. Ah, sinceramente, no sé de qué sea esta sombra, o que haya sido esta cosa que se había en, en el campo de Caña. Ya hace con el de mi abuela, ya no volvió para allá. Ya ninguno, tierra, no está no habido más de si, si, ha si ha vuelto a pasar alguna otra cosa. Ya, pero entonces, eh, cada sí, que se, se veía la sombra esta pues lo tomaron como de mal agüero, ¿no? Así es. Uh, lo peor es que dicho apasionamiento dicha parte está no muy lejos de una hacienda, o bueno, una esta de estas de un aquí de Jalisco, que ha estado abandonada desde quién sabe cuánto tiempo. Así que, de hecho, la vecina de mi abuela me dice de que eh, muchas cosas se eh, veían por el fraccionamiento por culpa de esta hacienda, echando la culpa a los narcillos que estaban ahí de alguna ritual de algún impacto que hacían. Que, no lo dudo, al final de cuentas, quieres atraer algo negativo, vas a dejarlo ahí, le estás dejando de la consecuencia a la gente que está viviendo de aquel lado. Sí. Luego, dicho fraccionamiento no te creas que es eh, un fraccionamiento habitado está abandonado a lo que le sigue de la calle que en la que vivía mi abuela eh, de 10 casas que estaban habitadas con 10 casas que habían en esta calle nada más dos estaban habitadas la de mi abuela y la de la vecina ahora solo quedó mi, la vecina de mi abuela y de hecho si alguno de tus suscriptores conoce eh, el tratamiento ruiseñores Así es como se llama, señores de Tala, Jalisco, función, que te manden fotos de cómo está el estacionamiento, todo lo que es la zona cerca de los sembradíos de Ataña, son casas abandonadas, la mayor parte de casas abandonadas ya de plano vandalizadas, y no es un lugar que tú digas muy agradable, de hecho la vibra no es para nada eh, amigable de aquel lado. Esto fue... En... Bueno, bueno, bueno. ¿Hola? Bueno, sí. ¿Ya se escucha mucha gente ahí? ¿Dónde estás? Eh, sí, estoy aquí en los camiones, viendo dónde está el que me corresponde para irme a descansar. <risa> bueno, mientras vayas en el camión, ¿vas a poder seguir viendo el programa? Sí, traigo datos ahorita los suficientes para llegar a la tarde y conectarme a la red de la tarta para seguir igual viendo el programa. Yo casi trato de evitar perdérmelo porque me gusta mucho el contenido que hace desde, desde, desde hace muchos años que tengo varios proyectos que has hecho. Ah, qué buena onda, mi hermano, me, te agradezco mucho que nos brindes estas palabras, porque es importantísimo el tener eh, pues estas palabras de aliento para seguir haciendo el contenido y saber que a alguien le gusta. Gracias, mi hermano, te agradecemos por la llamada. Pues mucha suerte, Te deseo realmente lo mejor en los siguientes proyectos que tengas, más con el nuevo canal que La de abrir. Que esperemos que el señor YouTube no se ponga clicilloso como en sus anteriores canales le sucedió. Sí. Pero te deseo lo mejor, sigue adelante y realmente es bueno ver a alguien que le gusta hablar de esos temas, eh, mostrar la realidad de muchos temas que por importe información, se toman de otra forma, la verdad es que tu canal es bastante bueno, realmente a mí me ha encantado y tengo años siguiéndolo Gracias, o sea, hermano. Te, te deseo lo mejor en tus futuros proyectos, mucha suerte en lo que te propongas Muchas gracias, te agradezco inmensamente, mi hermano, esas palabras, también tu relato. Bueno, cuando gustes puedes llamar y contarnos pues más anécdotas, ¿no? Pero cuídense y hasta luego. Hasta luego. Ahí. Ahí tuvimos a nuestro amigo Adrián. Oh, tenemos otra llamada. Oh. Otra llamada. Vamos a contestarla. Bueno, ya canceló. A ver, Ahí ¿cómo está? Otra ¿Está? vez. ¿Está? Hola, hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, hola, ¿cómo estás? Saludos, mi hermano. ¿De dónde nos hablas? De aquí de la sí. que No ¿Qué? sé si me, me recordarás. Ah, yo sí, claro yo sí me acuerdo. Sí. Casi Merito, ¿no? Uh -huh. eh, sí, más o menos. Madre. De Casi Merito, sí, ¿cómo no me cómo no va a acordar, mi hermano? Bienvenido. Sí, qué obvia, muchas gracias y... Mira, de entrada quería decirte que no he podido ver tus últimos live porque estaba muy ocupado con, con el trabajo que lleva demasiado tarde y bueno, me los he perdido, pero de verdad, que este no, no, no, no me lo podía perder, en serio. <risa> Cuéntanos, mi hermano. Sí porque, sí, porque sabes que disfruto mucho con tus historias y sobre todo disfruto con las historias que te narran los, eh, tus suscriptores, tus seguidores, y de verdad es un entretenimiento bastante bastante divertido, para pasar la noche, para pasar la, la tarde. De verdad que es, te lo digo sinceramente, soy, como mencionaba el muchacho de la llamada anterior, soy un fiel seguidor de tu canal desde 2009, y de verdad que ver tu canal, ver tus videos, es algo que en primer lugar me emociona, y me emociona ver este, el respeto con que tratas todos estos temas para padres Creo que eres, eres único en eso. Gracias, hermano, pues nos acompañamos, ¿no? Es como que en la noche, si estamos solos en casa, si íbamos a trabajar o si estamos trabajando, pues nos sentimos acompañados cuando hacemos las transmisiones, tanto ustedes como nosotros sí. también. Así mismo es, Oxlack. Y bueno, para entrar en, en materia, te tenía dos relatos por acá, de acá de Meta, que me los había me los habías pedido, los estuve investigando a fondo. Sí. Uh -huh. eh, uno es el eh, Se llama las Torres del Cisal o Trampolín de la Muerte sí. Acá en la ciudad Lo puedes buscar por internet porque es algo real Y es algo que está 100% comprobado Incluso hay videos de ello ¿El Trampolín de la Muerte? Ajá, búscalo en Youtube o en Instagram o en Google Como Torres del Cisal Trampolín de la Muerte Ok, cuéntanos qué es, de qué trata. Bueno, fíjate que para... Eh, te com comienzo desde, desde sus orígenes. Para los años 70, acá en Marquisimeto, eh, era muy habitual que contratistas de otros países hicieran obras de, de, de estructura colosal, por ejemplo, torres, edificios, centros comerciales. Y en una determinada ocasión, Llegó un contratista italiano aquí a la ciudad. Y bueno, se planteó la idea de construir cuatro torres residenciales en el oeste. Las torres comenzaron a construirse y cuando estaban, a, digamos, meses o semanas de ser inauguradas, sucedió algo. Y es que el terreno en el que las estaban construyendo no era del todo estable. Es decir, se corría el riesgo... De que si eh, ocurría un terremoto o ocurrió un temblor, las torres colapsaran. Por supuesto que para esos años eh, no se contaba con la tecnología que se cuenta hoy en día. Estoy hablando de los años 70. Sí. No tenían los mismos conocimientos. Entonces, cuando la gente ya descubrió que era como... Mira, estamos haciendo un trabajo mal y estas torres, tarde o temprano, si hay un terremoto, esto se va a caer. ¿Qué fue lo que pasó? el contratista, o mejor dicho, los ingenieros que trabajaron en ella, quedaron en bancarrota, pues, porque construyeron, trabajaron por casi dos años, y al final les dijeron que esa eh, esta obra no iba. Ok. Esto obviamente causó o generó mucho estrés en ellos mucha depresión, y ¿qué fue lo que hicieron? Resulta que las torres que estaban a medio, o sea, estaban a medio construir, pues solamente faltaban algunos pisos, solamente faltaban algunas fachadas, pero en sí las torres ya estaban levantadas. ¿Qué hacen los ingenieros y qué hacen los arquitectos? Pues suben al último piso de la torre y de ahí el ingeniero a cargo de la obra se suicida lanzándose del piso número 27. Imagina, imaginarás más o menos 100 metros de altura. ¿Por qué se suicidó? Porque había quedado en, en bancarrota porque ah, okay. se construyó torre, Ah, este, invirtió mucho dinero sí. y al final se les pues, dice que, mira papá, esta torre te va a caer, se va a colapsar, esto no sirve, así que olvídate del dinero porque ellos esperaban que con esta torre crear unos eh, departamentos y de ahí este, empezar a generar dinero. Pero al enterarse que eso ya no iba a funcionar, pues quedan en bancarrota, no pueden recuperar el dinero y ¿qué es lo que hacen? Bueno, toman la opción eh, Menos mm, eh, la peor opción, diría yo, que es suicidarse. Sí. Ahora, ahora, ese es solo el comienzo, porque a partir de ahí, de ese primer suicidio, que es del ingeniero principal, se dice que las torres fueron malditas, que un espíritu o una. o un ente maligno se ensañó por las torres del Cisal. Y hasta el sol de hoy se han reportado por lo menos, por lo menos 80 suicidios en las torres de Cisal. Ahí mismo, oh. ¿y esas torres eh, qué servicios dan? ¿Qué son oficinas? Qué son, ¿O están abandonadas? No, no, esas torres eh, pretendían ser eh, edificios residenciales. Sí. Una residencia, pretendían ser una residencia. Sí. Pero nunca fueron buenas, porque cuando estaban a punto de inaugurarlas fue que dijeron que eso ya no servía, por, por el terreno que era inestable, claro. o sea, nunca llegaron a hacer nada, okay. pero la idea es de estas residencias. ok, entonces de ahí están las, las torres, están pues eh, no, sí. no, no, sin servirles sí, sí. Se están abandonadas Sí están totalmente abandonadas, incluso hay fotografías de ellas en, en Google es más, yo vivo cerca y paso por ahí enfrente todo, prácticamente todos los días Oye, ¿y es peligroso? ¿No hay gente que se meta ahí? Sí, hay gente, creadores de contenido que se meten allá, pero también, aparte del, del peligro paranormal, también hay eh, vendedores de drogas, hay ladrones, hay multiseguridad en esta zona, porque es una zona abandonada. Quien va allá, va a dos cosas, o va a robar o va a hacer ritos satánicos. Ok, entonces, ¿Cómo se ¿dices que aproximadamente 80 personas se han lanzado desde esa torre? 80 personas es el registro eh, oficial que te ofrecen algunas fuentes, pero puede ser más fácilmente. Sí. Y puede ser más las que hayan muerto ahí en otras condiciones. ¿Es como si la torre atrajera personas para que se desvivan ahí? Fíjate, acabas de decir la palabra clave. Las personas que sufren de depresión, cuando van a esa torre, Mira, no van a buscar este, un momento de tranquilidad, no. Van a aspeciarse. Y sí, es como que la gente que, que va ahí siente que hay una voz o que hay una energía que primero los impulsa a entrar, los impulsa a subir hasta el último piso y los impulsa a terminar con su vida. Ok, está maldita esa torre, como bien decían. Sí, sí. Y bueno... Los videos que hay de la torre, de las torres del Cisal, tú puedes ver que hay ritual satánicos, hay pentagramas, hay ouijas, hay dibujos como eh, jeroglíficos eh, satánicos, todo eso se puede ver por, por internet. Ahora, eh, y mira, te, te agregó esta, esta anécdota. Sí. Ahora, ya por el año 2018, más o menos, eh, un hombre acá en Barquisimeto asesinó a su mujer y esto lo puedes buscar también en Google. Y ese hombre, que después de matar a su esposa huyó de la policía y fue a las torres de Cisal a suicidarse y eso quedó grabado en video. O sea, hay un video está en internet. Hay un video donde esta persona ah. se va a lanzar. Sí, debe estar en YouTube si YouTube no lo ha borrado. Ok, porque tú sabes que YouTube es medio delicado con eso. Sí. Pero si es el video, o pues más, yo lo puedo buscar hasta por Facebook y te lo puedo mandar a tu correo, te lo puedo mandar a donde tú quieras. Si está en YouTube, perfecto. Pero no, se ve en el momento ver. exacto en que este hombre se lanza de la torre, del piso 9, si no si estoy, si mal no recuerdo. Yo quiero ver. Ok, vamos a, a buscarlo aquí. ¿Cómo crees que lo pueda buscar? Con eh, eh, Suicidio de las Torres del Cisal. Ok. A ver si... Yo también estoy buscando porque seguramente se borró. Me puse ese lanza de las Torres del porque hasta poner es, esa palabra me... me... Me causa, no me da miedo la palabra, la cosa por eso. Ah, okay. Mira, sí, si hay uno, por ejemplo, un youtuber que lo está investigando, que se llama... Eh, señor R+, este sí lo subió, pero lo subió con una investigación, que él de hecho dice que hay como un fantasma que se le presenta atrás de él, pero no es ningún fantasma, es de hecho un oficial... Sí, siento que no será así. ¿Qué tal si, si lo encuentras y me lo mandas por WhatsApp mejor y ya lo checamos? Sí, sí, correcto. Perfectísimo. Eh, ah, y o sea, que para preguntarte, ya investigaste lo de lo que te habían recomendado de la, de la Quinta Maida. También es una historia muy buena y eh, el icono de terror de aquí de, de abastecimiento Si nos es queda que de Venezuela, por supuesto. Sí, la tengo apuntada, todavía no ha pasado al departamento de investigación, pero sí, sí lo tengo aquí apuntado, de hecho aquí está, aquí lo tengo, mira, apuntadito. Todo es, está eso apuntadito. Es, es, es, ah, aquí está, aquí está. Mira, y... Yo voy a apuntar... ¿Sabes cuál? Dime, dime. Se dice el de Monstruo Lago Maracaibo, ese es el que acabamos de describir, de porque fue la, esa noche, me lo platicaste también, ¿verdad? Sí, sí, ese es un criptido que apareció, que es un cripto sirénido de hecho, una sí. sirena que apareció ahí. Sí, ese ese ya lo, ya lo apuntamos, bueno. ya lo hicimos, ya lo escribimos. Y entonces, sí, precisamente el de la leyenda de la Quinta Maida en Venezuela es el que me hace falta. Aquí está para que veas que sí tengo mis apuntes, ¿eh? Ahí los apunto. <risa> ah, perdón, perdón, me acabas de hacer la tarea, ¿no? como yo? <risa> <risa> sí, sí, hacemos la tarea. Lento, lentos, pero sí hacemos las tareas. Es el de las sirenas. muy ¿no? ah, sí, ¿no es que bueno. seguro. Sí. Bueno, o sea, yo voy a buscar ese video que, de suicidio, uh -huh. y bueno, voy a estar pendiente en tu, en tu WhatsApp para mandártelo. Por favor, mi hermano eh... te lo agradecería mucho. Sí, sí. De todas maneras, creo que el único video que hay son videos tipo investigaciones. Si son así, bueno, te, lo, te lo mando de todas maneras, para que para que puedas sacar tus propias conclusiones. Perfecto, sí, a ver si dentro de uno de esos está el video que mencionas, que debe de estar por ahí. Yo sé que lo vas a encontrar. Correcto, correcto. Entonces, me despido y que sigas pasando una feliz noche. Yo sigo aquí disfrutando de tu de tu directo. Muchas pues gracias, un abrazote hasta Casimerito. Que estés muy bien, mi hermano. Igualmente, de aquí de Casimerito para México. <risa> Saludos. Bye. Salud. De Casimerito, Casimerito. este Ese lugar en Venezuela. Esta, fíjate que alguien nos preguntó, bueno, preguntó algo muy interesante sobre las... ¡Gracias a Pau Carp! El primer super chat, el primer super chat, el primer sticker, gracias por esos dos dólares. Gracias, Pau Carp. Bueno, un dólar con 50 centavos. Gracias, Pau, gracias. Alguien preguntó aquí sobre que si... se... Bueno, ¿pedíamos o pides permiso antes de pintar las fotografías? Un, ¿Es un permiso espiritual antes de pintar esas fotografías? Antes no, de... no. ¿Qué, ¿Qué piensas de esa pregunta? Porque ella siento que lo está viendo como que al pintarlas estamos como ofendiendo. Eso es lo que yo creo que se siente. Pues ¿no? para los que... Para los que piensan que el alma o el espíritu, pues como antes lo, lo pensaban, ¿no? Que al tomar la fotografía se quedaba como el espíritu o el alma de la persona ahí eh, plasmada, no. O sea, yo no creo eso. Eh, a mí se me hace que son recuerdos eh, fotográficos de personas que ya fallecieron. Ya no existen, no están, para mí, ¿no? Eh, son fotografías muy bellas que... Si a nadie le sirve, si uno las encuentra en un tianguis, ¿por qué no hacerles yo algo artístico, no? Mucha gente eh, las bota, eh, las dañan o simplemente las venden también o los familiares van muriendo y esas las van vendiendo los tianguis. Entonces, pues, yo creo que hay que aprovecharlas, es, hay gente que las compra y las las revende y les ponen un bonito marco y todo eso, pero yo les añado un poco de arte y, y hay gente que les encanta y las compran y todo, y, y pues no, no, yo no pido permiso para eso porque pues no creo que el alma o el, o el espíritu de las personas se quede ahí, sino que pues me gusta y me gustó hacerlo y me pareció una bonita idea, entonces pues eh, sí, para la... eso lo hago. Yo también puedo responder esa, esa pregunta, y la verdad es que eh, se responde con esto, ¿no? Es arte, es algo artístico, y pues ya saben cuántas cosas hay alrededor de, de algo que es arte, hay mm. muchas opiniones, hay muchas perspectivas, eh, acá simplemente si sí, nace la creatividad de hacer algo con esas fotografías, y se hace... Y ella es, pues, eh, esa pues es artista, pues entonces lo que estás creando es parte de tu proyecto artístico, ¿no? Sí, ¿Eh? se pueden... es arte, arte ya, mm -hmm. ¿no? Sí, sí, se pueden aprovechar esas fotos para que pues se vean como más bonitas para la gente que le guste ver, como ese pues estilo. Mientras... Entonces, pues, eh, las hago para eso, para que les guste, para que. A ver cuál mostramos por aquí. A esta niña. Eh, ah, sí, está si fueron pues huesos humanos o, o restos de cadáveres o cosas así, pues sí, uno pide permiso, porque eso sí son ya pues restos de personas, ¿sí? Pero en fotografías yo creo que, que no y que hay que aprovecharlas, porque muchas veces, o sea, uno las rescata para que pues obviamente no se vayan Ahí a dañar. Esta niña, esta una niña lovecraftiana para uh -huh. los que les gusten las uh -huh. las historias lovecraftianas ahí está esta niña no también. son impresiones no son no son fotocopias no son, son propias fotografías eh, modificadas a mano al y óleo pintadas al óleo eh, no tiene nada digital todo es eh, a mano o sea todo todo es a mano Exacto, pintas. En el Instagram, en mi Instagram está el antes y el después de la fotografía. Entonces. Ah, está chido, ¿no? Porque sí, en el Instagram está la sí. foto uh -huh. original y después cómo terminó. Eh, no había visto, había visto modificaciones de fotos antiguas, claro, en Photoshop, pero digitalmente no había visto pues que se hiciera con, con óleo. Es como una pintura sobre un retrato. Y lo más también interesante es que es, pues, bizarro, oscuro, aterrador, creepy. Está buena la idea, me gustó mucho, porque las fotos son muy difíciles de conseguirlas. Son muy difíciles de conseguir, al menos estas que son antiguitas, ¿eh? De los años 40, de los años 50, es, es difícil, está muy... Tarde. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí cuando adquieren la fotografía pueden tocarla y se dan cuenta que sí tiene, o sea, toda la foto está lisa, pero donde está modificado, pues se siente el óleo, ¿no? Entonces, para que se den cuenta que no es eh, digital ni nada, simplemente es al óleo. Esta es una que me gusta muchísimo. Déjame mandar un sí. saludito a... Ajá. Ayud eh, nos mandó 20 pesotes, que le mandamos un abrazo hasta Puebla, eh, que sigo recordando, que no nos saludó cuando nos vio Ayud. Eh, eh, mira, Calavera dice que, por cierto, si le mandas tu trabajo a Lovecraft, a Lovecraft, o sea, no entendí, ¿qué no, es una no, página? No <risas> ¿Es una página o qué es? Por ahí decía Rebeca, me hizo una pregunta, de que si era muy peligroso utilizar blanco en la, en la pintura. no, pues las pinturas al óleo tienen blanco. Lo peligroso es utilizar blanco de plomo. Eso, eso sí es peligroso. Porque lo normal es utilizar blanco de titanio. Ese. Blanco de titanio. Sí, porque el plomo da cáncer. Ah. Aquí tenemos otra fotografía. Esa es una que me gustó muchísimo porque no se nota para nada que es sí, que... óleo, pero sí, sí es. Está pintada, ¿no? se Está como derritiéndosele la cara. Uh -huh. Oye, es que aquí no pega la luz. No, voltealo, eso. Ah, ahí está. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí está. Ahí está. Está padre, esta me gustó también. Sí, esa me gustó mucho. Hay que ver lo de la página que dice la Está el cosito abierto para que puedan entrar sus llamadas. Así que llamen, ¿eh? Ahí está el número en pantalla. Eh, lleva como 100 años muerto, dice Daniel Alejandro. Sí, por eso no entendí. O sea, como se lo mandamos a Lovecraft. Dice, lleva como 100 años muerto. <risa> eh, hola, yo pido que buenas noches. Dice aquí Guerra nirgina nir nir antes a las personas muertas les tomaban foto para tenerlos como recuerdo, se paraban a un lado del ataúd, el cual estaban en vertical y pues tomaban la fotografía. Vamos a contestar esta llamada. Estamos en vivo y en directo, son las 11.37 de la noche. Nos encontramos en Relatos Oscuros. Buenas noches, ¿quién habla? Hey, ¿qué tal? Buenas noches, soy Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, saludos. Saludos. Bueno, quería compartirles una. Pequeña historia. Es algo breve, pero como que sí está un poco medio impactante. Ok, Alejandro, ¿no habías llamado, verdad, antes? Eh, no, no, no, es la primera vez. De sí. hecho, yo llevo muy poco tiempo siguiendo tu canal. Sí, sí. o menos. Vi que estaba, que comentabas eh, ahí en el chat y ah. te vi participando, sí. pues ahorita que vi tu foto que llamaste, te, te reconocí, pero pensé que ya eras alguien que llamaba constantemente, pero no, eres nuevo aquí, pues te damos la bienvenida, qué bueno que te gustó el programa, antes de que empieces con tu relato, ¿qué fue lo que más te gustó del programa? Eh, que es algo pues, divertido y algo serio, hay pues muchas hacen comentarios muy graciosos y pues también me gusta la seriedad que se le pone a cuando cuentan sus, sus anécdotas, sus experiencias. Sí, es algo así que vas entre serio y después este, de risa y vuelves a lo serio y después a llorar y así es, es una ola de sentimientos sí, sí. el programa. Sí, totalmente. Bueno, sí, sí me gustó. déjame mandar un saludito a Pau Carp que nos mandó dos dólares. Gracias por ese super sticker, Pau, gracias. Tenemos a nuestro amigo Alejandro en el chat, en el WhatsApp, así que cuéntanos entonces tu relato. Sí, bueno, empezaré por el principio. Esto pasó hace, que te diré, ahorita ya tiene como dos meses más o menos. Sí. Este, empezó porque mi mamá se mudó de casa. Este, La casa donde ella vive ahora es una casa completamente nueva. La empezaron de, desde cero. O sea, nadie ha vivido ahí antes ni nada. Ella llega a vivir ahí y a la semana... Hace lo que se le dice el open house, ¿no? Así como que comida para los amigos, para la familia. Así como para festejar el, la nueva casa. Hacen la comida y pues llegan mis familiares y entre ellos una prima que tiene una pequeña como de dos años más o menos. Sí. Entonces, pues, estábamos en la fiesta, conviviendo todos, risa y risa y todo. Y ella... Empezó a, a dibujar, le pidió lápices, colores, y empezó a dibujar. Y en, su, y en su dibujo se dibuja ella con un niño, con un niño que no estaba en la fiesta. Bueno, de, de la ropa que ella le puso, el niño no estaba en la fiesta. sí y, este, y pues ya así se quedó, ¿no? Se terminó la fiesta y todo, cada quien se fue a su casa y así. La, la niña, mi sobrina... Se llevó, este, se llevó su dibujo y su mamá le pregunta que, que quién era el niño con el que se dibujó. Sí. Y ella dijo que era su nuevo amigo. Y ya sí. Así se quedó. A los 15 de esto es la boda de mi hermana. Mi hermana en su universidad este, se fue de intercambio a España. Invita a una de sus amigas de allá de España. Su amiga llega. Y se hizo la boda y todo. Nosotros nos quedamos a. Bueno, como yo y otras tres, cuatro personas nos quedamos a dormir en la casa de mi mamá, en la sala. Ok. Este. Bueno, ya te estoy hablando, esto fue como a las dos de la mañana, dos, tres y media de la mañana. Entre esas horas, ya todos estábamos dormidos prácticamente. La esta chica española de repente suelta un grito, pero pues así aterrador, de veras que fue un grito que te enchinó la, que a todos nos enchinó la piel. Sí. Y nos dijimos, no, pues qué le pasó, no, todos, todos, todos en la casa nos despertamos y este se ¿qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ajá, ¿qué te pasó? Y este dice, no, pues es que vi a un, vi a un pequeño, dice, y pues aquí en, bueno, ahí en la casa y no, no, no había ningún en un niño. Sí. Dice, vi, vi, vi correr a un niño. Pasó, bueno, ella se quedó en un sillón. Pasó aquí enfrente del sillón y se metió a la cocina. Y entonces, no, no manches, ¿cómo crees? Así todos nos quedamos así sorprendidos, ¿no? Sí. Pero pues, de, como habíamos este, bebido esto, y, a lo mejor en su borrachera se imaginó cosas, algo así. Al día siguiente, este, le contamos a a la familia, lo que había pasado. Y mi prima dijo, ah, porque la esta chica española describió al niño, bueno, lo con la ropa. ¿Cómo la describió? Él, ah, lo describe Es un niño como de... Pero con voz de, de sí, mujer. mujer española. <risa> no, no me sale la voz de mujer española. Okay. Solo me sale con... Y, este, y dice, no, pues es un niño que Tenía unos shorts rojos, una playera verde con el número 10. Y mi prima dice, no, esto... Mi prima se sorprendió. Sí. Dice, no, no me lo van a creer. Es Maradona. Es el... No, no, no, no. Es el niño que, que mi hija dibujó el día que hicieron el la comida por la inauguración de la casa. Ok. Y ya este... Ella rápido corrió, a su, bueno vive muy cerca, corrió rápido a su casa, fue por el dibujo y efectivamente Todavía era, tenía el dibujo El niño tenía la misma ropa, oh. que la chica estaba descrito y el dibujo de mi sobrina Y esta playera era como una playera deportiva, ¿no? Traía un número, traía el 10 eh, Solo traía el número 10, o sea era una playera verde con el número 10 qué hicieron? Ah, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué contó tu mamá? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó si es que pues, un niño se veía pues, ahí? Sí. ¿Hay alguna historia del niño ahí? Eh, pues ahorita digo que es, esta es una historia más o menos, más o menos reciente ah, y reciente. hemos así estado como investigando Digo esta, la casa se inició pero era un terreno baldío digamos y pues hemos estado investigando con vecinos de por aquí pero no nadie da Alguna señal, alguna, algo que sepan algo al respecto, no lo sé. Y esta historia se la conté a un amigo y de hecho fue el, el, fue el que me recomendó tu canal. Me dice, ah, pues, y si yo conozco un canal donde pues, hay personas que cuentan historias y pues, a lo mejor ahí puedes este, investigar si a alguien le ha pasado algo parecido o, o compartir tu historia y a ver si alguien sabe algo, no sé, algo así más o menos, ¿no? y fue que, que busqué tu canal y ya, pues como que me gustó. La Ok. No me había atrevido a, a llamar porque dije, no, pues, este, tal vez piensen que estoy bromeando, o se lo tomen de chiste, no lo sé. Bueno, sí, pensamos, bueno, sí pensamos que lo estás inventando, sí lo tomamos a chiste, pero también lo tomamos seriamente. Eh, <risa> ah. Oye, qué interesante lo que nos platicaste, ¿Le preguntaron a la niña si sabía algo más sobre el niño que dibujó? Este no, no, de ahí este ya no, o sea, no ha dicho que... Esto solo dice que es su amigo de ese día, o sea, no es que diga que lo sigue viendo o que sepa su nombre algo así, ¿no? Solo dice que es su, su amigo. O sea, como que desde de ese, ese día, día, desde ese día ya empezó a ser su amigo. Ajá, sí, o sea, que ese día, no, esto no es que solo dice eso, solo... Dice el día de la fiesta de la casa de allá, su amigo de ese día, pero o sea, no, no dice que lo siga viendo o que, ah, okay. o que sepa su nombre, por decir algo, no. Solo dice que es su amigo de, del día de la comida, así dice. ¿Y cuántos años tiene la niña? Dos años, dos años y medio. Ah, es chiquita. Sí, sí, pequeña. ¿Y dibujó un niño? ¿Dibujó con esos colores al niño? ¿De una niña de dos años? Sí. Sí, sí, es bueno, no es un gran dibujo Bueno, después, este, si quieres Te comparto una foto del dibujo Sí, o sea, sí. No es un dibujo sí. así, perfecto, pero Pues sí, o sea, sí se ve el Los shorts Y la playera con el número 10 Oye, sí. Otra cosa extraña Es que, pues eh, De toda la familia o de quien Viva ahí, en la casa de tu mamá eh, Pues no habían Visto a ningún niño y tuvo que Venir una Ajá. persona De afuera, extranjera que no tiene nada que ver ahí, la familia y que a ella sí se le presentara a ella sí lo viera Exactamente Ajá. Sí, sí, es lo raro eh, Puede ser Puede ser también, pero estoy pensando estoy pensando aquí desde otro punto de vista Ajá, ¿eh? esta, esta mujer española eh, pues no sé, tenía algún atractivo físico no. Sí, sí, más o menos, pero no, igual, nada, que fuera algo... Exuberante, algo, <risa> ¿Algo exuberante. Exuberante. No, sí. pues, bueno. no, no, no, que, le haya, que haya tenido alguna experiencia así, rara. Sí, digo, digo porque a lo mejor estos fantasmas no, no sabemos, ¿no?, a quién a quién escojan para hacerseles presente. En las, en las películas de, que vemos, por ejemplo, sí, los fantasmas son ese tipo de... de de identidades, pues siempre atacan como a las chicas de buen ver, entonces es raro que a lo mejor en, en casa de tu mamá, pues ya nada más esté tu mamá, o haya gente mayor, y al entrar a una persona diferente, wow. joven, o como lo quieras ver, bueno, bueno, se cortó, se cortó, oh. uh -huh. sí se cortó, sí, verdad, sí, Okay, vamos a esperar. Ah, yo sí quiero ver el dibujo que lo mande. Sí, hay que ver. Uh -huh. Hay que ver el dibujo. Sí, sí quiero verlo. También, otra posibilidad de que esta chica, ahorita espero que nos llame otra vez, es que la chica a lo mejor tenga alguna sensibilidad. Esa es otra de las opciones. Sí. Que quien viva ahí o la familia, etcétera, no tenga esa sensibilidad y que esta mujer extranjera Exacto. sí la tuviera. Sí, tuviera la, la sensibilidad. Como para ver a este niño no, hay, hay algunos psíquicos que dibujan no ven lo que va a suceder antes y lo dibujan como como como que hay unos psíquicos que, que tienen como premoniciones y las dibujan mm, o sea que dibujan cosas de que, que ah, van a pasar sí uh -huh. Ok, déjame ver si aquí tenemos el, eh, a nuestro amigo no, fíjate, no, no, quedó como registro esto está no ¿cuál es el número? están preguntando por ahí, el número a ver. para llamar pero esperamos a que nos llame otra vez nuestro amigo, ¿no? ¿está llamando? ¿no? ¿no está llamando. ¿habrá tenido un problema? vamos a ver si nos llama uh -huh. vamos a poner aquí el número en pantalla ahí está Esperamos que todo esté bien en su casa, porque se cortó. Y sabes, como que yo escuché que le hablaron primero, ¿no? Sí. ¿Verdad? Antes le hablaron. Como sí. que le hablaron. ¿Quién llamó? Como que le dijeron. Una chica. Ajá, una chica uh -huh. le dijo: Otra vez estás haciendo la misma chingadera. Y empezó a pelear. Cuéllale. Ajá, ¿con quién hablas? Te dije que no volvieras a marcar a programas de la radio ni la televisión. Y después ya se cortó. Ajá. Uh -huh. Entonces, no sé si ustedes también lo escucharon. Sí. Esperemos que esté bien nuestro, nuestro amigo. Está buena la historia, me A ver gustó. si llama de nuevo. Y sí me gustaría ver el dibujo ah, sí. del, del, de, la, de la niña, me gustaría ver. Sí, que llame de nuevo. Se fue la luz en mi casa, dice Alejandro Castro. Se fue la luz en mi casa. Ah, bueno, Alejandro. Ah. Pues llámenos en cuanto llegue la luz, en cuanto puedas. Manda o el tallo, dibujito. ¿no? Manda el dibujito, sí, sí. Sí, que nos interesa dibujito. mucho verlo. Ay, sí. Queremos ver el dibujo, sí. Bueno, ahí está el número de pantalla. Vamos a esperar si eh, Alejandro Castro nos llama. Y si no, pues cualquier otra persona puede hacer la llamada telefónica. Pero bueno, hablando de arte y de cosas perturbadoras, aquí ya salió una historia de la sí. niña que dibujó a ese otro niño que vio en la fiesta. Eso parece mucho de, de películas, ¿no? De películas, sí. que, que van a un lugar y que solo la niña empieza a ver a alguien que nadie más ve. Sí. Y sí, pudo haber tenido un don, ¿por qué no? ¿Cierto? Sí, sí, una sensibilidad, un don. Uh -huh. eh, también ya no pude preguntarle a Alejandro, pero si la, esta chica española este, a lo mejor tenía algunas otras experiencias paranormales, y entonces eso indicaría que sí, que ella es sensible a ese tipo de cosas y por eso pudo ver a ese niño. Sí. Sí. Me, me, me gusta eso, ¿sabes? O sea, esa gente que tiene ese don y lo, y los, y lo dibujan. Mira que tengo hartos artistas eh, que tengo por ahí guardados que son así, que ellos... Eh, Pintan, o sea, ven como de pronto su vida futura o catástrofes o cosas así y las, y las pintan, las pintan. ¿Te acuerdas una que era una una pintora, una dibujante, creo, Ajá. que llegaba a los familiares y le preguntaban a ella que cómo estaba su ser querido fallecido, que cómo estaba, que si estaba bien, que no sé qué, y ella los dibujaba sin haber visto una foto? Ah, sí. Uy, sí, eso sí era muy interesante. Eso, eso no lo, no lo vi. Uh -huh. Yo te lo mostré una vez. Y era una, una pintora, una, creo que era una dibujante, que era, tenía sedón como de serviente. Y la familia llegaba donde ella, eh, las familiares, ¿no? Del, del, del fallecido, y le preguntaban a ella que querían saber cómo estaba su ser eh, querido, si estaba bien o, o, o si había quedado como en. en, en en algo pendiente o algo así. Y ella eh, con su don, ella los dibujaba, pero ella no había visto foto del, del fallecido, ¿no? Jamás, y dibujaba la foto del fallecido y era increíble, o sea, impresionante. Yo digo que sí, sí hay gente que sí ve cosas, uh -huh. cosas que no. Espero que me haya dado a entender, dice Alejandro. Que ya no vas a llamar, Alejandro. Estaba esperando que nos llames para que terminemos. Esto es como la sesión de sí. Ouija. Tenemos que cerrar si no queda un portal abierto, mi hermano. Así que Alejandro sí, sí. Castro, llámanos otra vez. Al menos el dibujito. Y vamos a terminar la historia porque eh, esto es como la Ouija. Sí, vamos a dejar un portal abierto y por ahí pueden pasar de todo tipo de seres. Por favor, llámanos. Sí. Vamos a ver aquí. Veo gente muerta y se me ha... Veo gente, estamos, segunda, estamos esperando la segunda parte. Ay, sí. Dice dice cuando puedas, envía la foto por sí, Exactamente. Todos sí. queremos ver la fotico. Está haciendo un dibujo, dice Apocalipsis. <risa> está haciendo un <el> dibujo. <risa> Le pegan, dicen. Pega? <risa> Se ¿Sí te pasaste. Sí, te pasaste de listo que está haciendo un dibujo. Está esta chenga ahí dibujando. <risa> Ok, ok. Puede ser que pintores son tus favoritos, Andrea. Eh, yo. ¿Qué pintores son mis favoritos? Tengo varios, pero hay uno que me gusta muchísimo que se llama eh, Ettore Aldo del Vigo. Siempre me ha gustado él y es un pintor italiano. Eh, lo pueden buscar. Se llama Ettore con doble T Aldo del Vigo. Muy bueno, muy bueno. Ettore Aldo del Vigo? Sí. Por ahí hablé una vez cuando hicimos un video, hablé una vez sobre él. Dice Alejandro, no, ya me dio miedo. Ah, te regañaron, Alejandro, ¿qué pasó? No, si sí, te sentiste mal porque hicimos chistecitos y demás, eh, no, no te sientas mal. La verdad, sí, me interesó mucho el caso y aparte dices que es reciente. Entonces, eh, pues podríamos... Tratar de descubrir qué, qué sucedió en esta casa, quién es ese niño. Sí. O sea, sí podemos encontrar quizá algo más. Podemos hacer a, algo para poder tener más información. Entonces, no, no te sientas mal, ¿eh? Sí jugamos, sí nos reímos, sí hacemos cosas, pero sí, yo sí me lo estoy tomando en serio. Los del chat sí. son los que bromean todo el tiempo. No, no, sí, no lo estoy tomando en serio. Sí me gustó la historia. Sí, estuvo muy buena la historia. Y sí queremos ver el dibujo también. Pau Cart dice que nos mandó un dólar con 50 centavos. Un abrazo a Pau Cart, gracias, Pau. Un super sticker. Gracias. Que busquen eh, La niña es, es su familiar, la niña. La, la niña es su familiar también. Me, Pero es, me, está preguntaron, me preguntaron que si seguía Antonio García Villagrán. ¿Te acuerdas el que vemos? Lo vemos mucho. Ah, sí, sí, sí vemos. Y sí me gusta, pero es que a veces sí les da, sí Kiko? le da muy duro a todos los pintores. Antonio Villagrán Kiko, sí, sí, sí lo veo. Antonio García Villagrán. Lo que pasa es que pinta muy bien. Yo sí, sí lo, sí lo, lo veo que él pinta muy bien, pero le da muy duro a otros pintores mucho mejor en nivel que a, que él. Eh, no sé si tendrá como sus cositas por ahí de envidia o algo así pero sí, sí le da muy duro, y eso sí no me gusta que le den muy duro a los otros pintores que tienen un nivel muy bueno que él. Pero sí veo sus, sus videos, algunos son muy buenos, muy buenos. Dice Alejandro Castro, jaja, no, me dio miedo que se fue la luz justo en este momento. Ah, ah le dio miedo, fue eso. Que se Pensamos fue la que luz. tenía miedo era de llamar. Sí, sí, yo pensé que, ella, uh -huh. que se había arrepentido de haber uh -huh. llamado. No, no te sientas mal, mi hermano Alejandro. Dice que le dio miedo que se fue la luz justo cuando estaba contando la historia paranormal. Pues fíjense que aquí, el día de ayer, o cuando estabas enojada, que estabas explotando de enojada. De ah, ir. es que me disgusté un poquito. <risa> me disgusté un poquito. Un poquito, vamos. Bueno, poquito. no vamos a entrar en detalles, pero diles qué pasó. ¿Qué pasó cuando estabas desgustada este, un poquitito. ¿Te sucedió lo de Matilda? Exacto, sí. Yo no sé por qué, pero yo no tengo nada de eso. Yo como que... Santa pura. Yo creo que <ríe> como que su energía es muy fuerte, o, o cuando elevó su ki de, de enojo, yo creo que fue muy fuerte, pero yo la estaba tratando de incontentar, de, de, oye, ya, ¿qué tienes? Y que mira, y que no sé qué. Y de pronto escucho que algo... Estábamos ya en oscuras, <ríe> ya estamos acostados, este, ella estaba hasta la esquina Y no me volteaba a ver Y yo tratando de contentarla Y de pronto escucho que algo se mueve Acá dentro de la habitación Pero todo oscuro, todo no, no, en no. silencio no, no, me preguntaste, Y yo te dije Me, me preguntaste, mamá, ¿qué te pasa? Y yo, nada, y ¡pum! sonó Un muñequito de no, que... su, no sucedió, sonó una cosa Y yo le dije ¿Escuchaste? ¿Escuchaste qué fue eso? Yo, no. Y ella toda enojada Y, no? y después dijo ha de haber sido el cable del cargador. Yo dije, ah, bueno, sí, ha de haber sido el cable del cargador que se cayó. Y seguí tratando de contentarla. Y después otro ruidazo de algo que pegó en la ventana, en un vidrio. Algo que había pegado en un vidrio. Y yo le dije, ¿escuchaste eso? ¿escuchaste eso? <risa> y toda seguía bien enojada. No, pero después yo ah. dije, yo después me puse a pensar. Y dije, ¿por, ¿por qué sonaría eso? No haría eso? Sí. Pero en el momento en que dije no. Pues sí. Pum. Se cayó el muñequito ese y, y yo, uy, mejor, no, no, mejor eso, me alegro. Eso de que cayó un muñequito no lo supimos este, hasta hoy. Sí, porque no sabíamos de dónde venía el sonido, ¿no? El sonido nunca uh -huh, supimos. Y uh -huh. nos dormimos enojados, así que ella se quedó dormida enojada. Y me dijo después que el ruido ese había sonado como si algo pegara en un vidrio. Y dije, sí, algo como que algo pegó en un vidrio y yo vi que estaba moviendo unas cosas para que iban a acomodar algo del cable, del internet, veo que mi vitrina, un, uno de mis juguetes que está dentro de la vitrina, está como si se hubiera lanzado, como que si... Es, ese, ese muñeco no se mueve, en no, su vida se ha movido. ¿Cómo se iba a mover? sí si no? Porque es de cuatro patas, es un muñeco que está en cuatro patas, <risa> es un chupacabras que está en cuatro patas, y pues obviamente donde está en la superficie que está pues no se mueve en lo absoluto, nada. Nunca se ha movido, está bien puesto, con nada se va a caer. Y cuando volteo, veo que el mono está al revés, y en el, entre el vidrio y la madera. Es ¿Eso, decir, era, eso era lo que se había caído. Eso fue lo que sonó, sí. y sonó fuerte. Uh -huh. Y yo no, pero ¿cómo puede ser? De eso pronto, no sí, ser. las energías de las personas sí puede ser, ¿no? Como... Fuerte, pues ¿no? Puede ser, puede mm -hmm. ser que estabas como maquinaria, enojada. No, pero no de, de pensé enojada. que fuera así, no, ya, estoy sí. feliz ahora. Y fueron dos ruidos, sí. dos ruidos extraños, sí, dos fue, cosas fue, se de... cayeron. Fue raro, sí. Justo cuando estaba elevando su ki, cuando estaba elevando su... Fue no, pero yo nunca, a... yo nunca me enojó, no, yo nunca me enojó. Pero ese, ese día sí me enojé, entonces, claro, pum, salieron a volar los muñecos. <risa> Dice no! ese ángel luz. Le mandó 90 dólares. Gracias. Qué buena onda. sí Angeluz. Gracias. Dice, saludos. Oslar y Andrea, hace dos semanas, un supervisor de un amigo se quitó la vida en su garage. Y todo porque su esposa lo engañaba. Y mi amigo lo acababa de dejar en su casa y a la media hora le marcaron para contarle. Uy. Uy, no puede ser, no puede ser. Dice que se quitó la vida en su garage porque su esposa lo engañaba. Uy, no, Ay, no, no, Por eso no engañen, no sean así, pobrecitos, señor. Oye, este... pero ¿cómo una persona puede, sí. puede tomar esa decisión? Le digo, una depresión muy fuerte. Sí, bueno, sí, es que la, es que la gente que no, no vive esas depresiones, pues no lo entiende. Sí. Pero lo, lo habíamos dicho anteriormente, mm. cuando sucede una depresión así fuerte... Eh, simplemente ya no actúas tú, ya no eres tú. muy no, que es cierto que la misma persona que tiene la depresión no se da cuenta que tiene la depresión. Sí, es, como, sí. Si, es como si uno ya no fuera uno, sí. o sea, es como si uno saliera de su, de su cuerpo, como si algo más moviera su cuerpo, así es la depresión, así ya en el grado de los más altos, es como si te salieras tú del cuerpo y otra cosa se apodera, apoderara de ti, algo pesado, negro... Eh, sucio, feo, malo, es una sensación muy, muy fea. No, qué triste eso. Híjole, y dice que su amigo lo acababa de dejar en su casa y después de media hora le marcaron, o sea, quizá entró, se enteró o no sé cómo haya sucedido, pero pues tomó una decisión. Si su amigo lo fue a dejar y no vio nada extraño y en media hora ya se quitó la vida, Sí, impresionante. Pero sí, pues es que es que no lo podemos entender, porque yo me pongo a pensar, ¿no? Pues es que ha de dar miedo eh, ponerte algo en la, en aquí, saber que te vas a... No, pues Estar una persona vida, cuerda, pero, yo creo que una persona acuerda sí la piensa, o sea, dice uno, no, pues que me voy a poner eso, o sea, me voy a morir o qué voy a sentir, no sé para dónde voy, ¿sí? O sea, al menos analiza a la persona, pero una persona ya con una enfermedad así, tan extrema uh -huh. yo creo que ya no tienen ni no sí, piensan no no, no, no piensan solo actúan uh -huh. sí eso es por eso es que no entendemos a los que se quitan la vida sí porque en realidad no están haciéndolo conscientemente o sea ya y gente con dinero no gente con dinero tiempo, con, sí. a, a veces a veces con su vida perfecta y se, y, se, y se desviven dice este Luis yo solo quiero saber por qué somos pocos los que aparecemos tanto en YouTube como en Facebook. Si somos bastantes, los de la Legión Oxlack, apoyen al canal, porfa, que se vean que somos más. Sí, Luis Rendón, eh, les falta compartir, chicos, les falta dar like. Por ejemplo, tenemos 580 personas y solo hay 63 likes. No sea mala onda, solo denle clic a la manita arriba y listo. Así. Eso ayuda mucho el que compartan la transmisión, el que den like a la transmisión, eso ayuda mucho para que vengan más personas y nos cuenten sus historias. Gracias, Luis Rendón, por recordarnos. Dejen su like. Eso es importantísimo, gente. Dejen su sí. like, por favor. Dice, el actor Power Ranger también se quitó la vida, el Power Ranger verde. Como este también, eh, Robbie Williams. Robbie Williams también. Robbie Williams también, pero... Sí. Eh, sí, Sí, también tenía depresión, ¿verdad? Sí, y a él le dio, ahí le dio fue duro, fue porque tenía una enfermedad, entonces empezó a deprimirse. Tras, tras de que pues, ya tenía anteriormente pues, episodios así como de, de, de depresión también. Sí. Eh, le dijeron que estaba enfermo, entonces pues no soportó y se desvivió. Dice que de estaba enfermo. Él le iba a dar como, eh, le estaba dando creo que Parkinson pero el parque no sé si era Parkinson o o ese donde se les olvida o ¿no? eso de que se les el olvida alemán. Eh, Alzheimer ese ese alemán. Eh, entonces creo que era algo como muy ya muy avanzado o algo así lo que le iba a dar y no pudo soportarlo hoy no hoy no no no dice Raymond Valdés que nos manda dos dólares gracias Raymond Valdés dice qué opinas de Gustav Dorr? saludos desde Ecuador Gustav Dor ¿Quién es hermano de Demi Moore? Ah, no, es Demi Moore. Gustav Dorn. <risa> es... ¿Quién es Gustav Dorn? Gustav Dorn. Alexa, buenas noches. Sube tu volumen al 7, por favor. Alexa, sube al 7, por favor. Alexa. Ya, ya lo subió. Ah, Alexa, ¿quién es Gustav Dorn? Huracán Gustav comenzó el 24 de agosto no. de 2008. Alexa, cancela. 25 de septiembre, Alexa, cancela. Entonces, Alexa, ah, volumen 7. Muy bien, aquí dice, aquí dice. Yo quiero que me diga Alexa. Alexa, ¿quién es Gustav Dorr? Gustav es un nombre masculino. ¡Ay, al demonio, Alexa! Alexa, cállate. Alexa, cállate. Andrés Durán dice, estaba desarrollando demencia, Robin Williams. Sí, así es. A ver, ¿quién es Gustav Dor? Mamá? A ver, yo soy Alex ahora. A ver. Eh, Gustav Dor. Ahorita vamos a ver ya el video que nos mandó nuestro amigo de Venezuela para ver a esta persona que se grabó aventándose de esas torres. Oye, mira que no lo conocía. Torre Gustave de César. Paul Gustave Dor fue un artista francés, pintor, escultor e ilustrador. Mira los cuadros tan impresionantes que tiene. No lo conocía. Mira la cantidad de artistas que hay imagínate desde, desde uff, es que la historia del arte es muchísima, ah, muchísima, muchísima. Gustav Dore es hermano de Christian Dore, ¿no? <ríe> no. Sí, yo con no. razón se me hacía parecido algo. No. Christian Dore. Ah, no. Gustav Dore. Eh, la historia del arte es muchísima, o sea, desde, desde la prehistoria. Entonces, para saber y aprenderse uno todos los pintores y todos los artistas que hay es imposible. Y cada vez que yo encuentro uno me maravillo porque hacen unas cosas impresionantes. Ah, mira las obras de Gustave Dor, es muy muy, mira, mira este. Ah, ya es son, para que lo son las eh, son como los, los las pinturas, sueños, ilustraciones sí. o dibujos ah, mira, que ponían sí. en las Biblias, sí, exactamente uh -huh. son, son las ilustraciones, dibujos o pinturas que ponían en la Biblia Buenísimo. para representar uh -huh. ese tipo de Dios, el cielo los demonios, sí muy bueno oh, no muy sabía bueno. Sí, no, no, que... no yo tampoco sabía que Gustav Dor es el de las Biblias Gustavón, vamos a, a ver aquí lo que nos mandaron ya en el en WhatsApp gracias por recomendarnos ese pintor sí muy bueno lo voy a mirar lo voy a estudiar para tenerlo siempre en cuenta muchas gracias ya no veré la Biblia de, de la misma forma sabré interesante que, interesante que dibujó esos hermano de Christian Dor a ver, aquí tenemos a nuestro amigo venezolano. Creo que tocaba el piano de los Doors, dice. ¿sí, sí? No, no, Aquí no. dice. Hola, oh, feliz noche una vez más. Por acá te envío el video de las torres del CISA, el cual lo extraje de Facebook. Le tuve que hacer una captura de pantalla, eh, ya que, como suponía, ya no está disponible en YouTube. Y, bueno, solamente en Facebook y en Twitter. No tengo Twitter, así que lo extraje de Facebook. Oh. oh. Bueno, vamos a ver. Eh, gracias a nuestro amigo que nos manda esta, esta evidencia de la leyenda urbana de la Torre de Cicel, Cisal, de Torre de Cisal, Cisal. Eh, vamos a ver de qué trata esto. si se ve, si se ve que se avienta. Ay, qué feo. Sí, o sea, como que yo creo que ahí había gente en los edificios de enfrente, había personas que lo vieron subir, lo estaban grabando y lo siguieron grabando hasta que cayó. Ay, no. paso que se da, Uy, su cuerpo rebota. El cuerpo rebota. El, el cuerpo sí. rebotó. Yo no sé por qué. Una vez también vi un video donde un muchacho eh, era como un ladrón Ajá. y saltó de una casa a otra, pero no alcanzó a llegar a otra casa y se cayó y rebotó. Yo sé por qué el cuerpo hace eso, impresionante. Oye, no. Y rebota. Uh -huh. Aquí dicen que si lo puedo acercar más, déjenme. Mm, no sé. No veo dónde pueda hacerlo más grande. No. Lo que voy a hacer es que lo voy a. No vi nada, dice Arden. Sí, es que, ver, no, yo, se ve, lo, es que se ve poquito. Sí. Es que como es una captura, como lo grabó directamente del celular. Voy a, a sacarlo de aquí y le voy a hacer acercamientos para que lo vean mejor, pero bueno, se los enseñaré ya en Patreon. A la gente que está en Patreon, mostraré ya el video editado para que lo vean mejor, porque aquí no se puede ver. Está como muy lejos, pero bueno, ya saben, en Patreon ahí les subo las cosas, porque pues gracias a los de Patreon también es que estamos y podemos realizar contenido. Gracias a toda sí. la gente de Patreon, le mandamos un abrazo a nuestros patrones en Patreon. Eh, lo voy a poner una vez más, a ver si lo alcanza a ver. Se ve como, como como una persona de negro va cayendo. Se veía que tenía gente ahí Dios esperando el, el momento, ¿eh? o sea, incluso ya estaban como que las policías la esperando, policía. sí, esperando uh -huh. y a ver a qué hora se, se lanzaba, sí. o sea, como el cerebro puede llegar a, ese tal, a tal punto, ¿no? De, de ya no tener como conciencia y, y lanzarse, o sea, impresionante. Y, y que, no sé, también, si sí, cuando cae, muere al instante o que se puede explotar todos sus órganos pues, y, sí. y seguir vivo y Ay, no, qué feo, pues ¿no? según según según dicen que bueno yo me enteré como de alguien creo que fue que era un médico que habló habló según lo de las torres gemelas que mucha gente se ah, sabe se sí, no, dicen que cuando van cayendo les da un infarto o sea, ya caen yo creo que eso es para este, tranquilizar a los familiares porque Oye, pues yo no sé, ¿será que no cae vivo? Claro, que... yo Uy, ansiedad. no, no quiero ni pensar. <risa> me dio no ansiedad, no ir. puede ser. Sí, me dio. <risa> me puse no, en no. el lugar como de los que se lanzan. me puse como en el lugar, es que yo me imagino uh -huh. todo muy, uh -huh. muy profundo, yo sí como que en las historias que ustedes me cuentan, yo me lo voy imaginando, entonces ahorita me puse en el lugar como de los que se lanzan Uy, sí. y sentí así un vacío. Yo creo que sí puede dar un paro cardíaco. Puede ser en Colombia, sí. en Colombia, uno, la historia de una chica que era modelo, muy bonita, modelo, tenía dinero, fama, y era presentadora de, de, no, bueno, de, un, de una sección de noticias de moda. Y esta chica se había separado de su esposo, etcétera, pero pues tenía dinero, tenía dinero, estaba bien, tenía su casa... Un día invitó a su familia a desayunar, a toda su familia, habló con todo, la pasaron bien, pan, se despidieron. Nadie sabía que ella, segundos después, iba a lanzar de una ventana. ¿Te imaginas? O sea, ¿De que, cuántos pisos? Creo que era de 30 pisos. No, pero mira que nadie, toda su familia se dio cuenta que no, que ella no... Si estaba triste, la habían notado triste y todo, pero se fueron a verla para desayunar ese día y todos dijeron que no, que a ella no se le había notado tristeza o algo así, ¿no? Desayunaron con ella y todos se despidieron y después fue cuando salieron las noticias que se había lanzado, pero se lanzó de cabeza para no ella manches. no quedar, o sea, ella sabía que si se lanzaba de pies iba de pronto a quedar viva o inválida o algo, pero fue tal su, su, ¿cómo se llamaría eso? ¿Su maquinación? ¿Cómo se, ¿cómo se llamaría eso? El crear. Todo el, el, el escenario como para que se, de verdad ella se muriera, o sea, se lanzó de cabeza y cuando la encontraron, pues no, no quiero ni decir o sea, toda su cabeza... Uy, no. Imagínate. Uy, claro, pues sí, no ella, por ejemplo, sí murió al instante, ¿no? Y era un... abajo era un parque de niños, ¿te Uy, imaginas? Man. Yo no sé quién la habrá encontrado ahí, niños, no sé, pero cuando se, lan, se lanzó de cabeza para ya desvivirse bien, o sea, ya lo, lo, lo tenía planeado, o sea, eso, llegar a eso es, debe ser muy Cuando impresionante. Cuando el internet y las redes sociales eh, estaban en la época pre, precámbrica, eh, yo creo que ese fue el primer video que se viralizó y que se mandó por celulares con el infrarrojo eh, de, de un chico que se avienta bueno, no sé si alguien lo editó o si era la historia completa. Un chico que se avienta para que, que aventarse un clavado, pero no alcanza a llegar a donde está el mar y cae como que en el filo del cemento. No. Cae su cara ahí, en el filo del cemento, y ahí se corta la imagen. Y la imagen que sigue, yo creo que muchos se acordarán de ese video, porque pues, los que sí, vivieron es. en la época precámbrica, la imagen que sigue, pues es una cosa que no tiene no tiene forma, está, es como si fuera un coco abierto, Dios mío, Uy. y de pronto, alguien, cierra la, cierra el coco, y se, y se ve, que ya, que son los ojos, que son la nariz, Uy. que es la boca, es decir, se partió la cabeza, completamente, se la abrió así, como un coco, por en medio, pero seguía vivo, no puede ser, seguía vivo, y entonces el video era así, le cerraban la cabeza y se veía ya como persona. Y se la dejaban, la abrían y pues se veía algo sin forma. Dios eh, mío, ¿cómo sabías que seguía vivo? Pues se veía, se veía como seguía vivo. Ay, Cuando le no. cerraba la cabeza se veía todavía como movía las, la lengua y eso. Era, uf, ¿qué video? Dice yo, si lo vi, dice Eric Rifa. No puede ser. Ese yo creo que fue el primer video que se volvió viral en el internet ¿Qué precambio. ¿Qué pudo haber sentido ese hombre así? Uy, no. Dice Roque, no. yo sí lo vi. Sí, se... Sí, sí, sí. Dios mío. So, qué... Estaba vivo, sí, se movía su pecho al respirar. Ah, mira, Ay, caece, sí. no, no, Se movía su pecho no. al respirar, exactamente. Sí. Yo creo que el tipo se arrepintió de haberse desvivido. Yo creo que hubo un lapsus que tuvo ahí seguro. Guau, wow, pero dice, horrible. si lo vi... Sí, también lo vi, dice Rebeca. Sí, sí, sí. No es una no es una crepipasta ni una leyenda urbana. Sí existe ese video. ¿Alguien en esos teléfonos de, de infrarrojo lo ha de tener? ¿O lo ha de estar por ahí? Que no lo quiero volver a ver, ¿no? Pero no si, quiero sí, volver a ver eso. Enrique dice si sí, vivió o murió. Yo creo que se murió. No, no, quién sabe, la verdad no. Pues no, solamente se veía a ese chico aventándose. Y cayendo en el filo de, del cemento. Pero no se, no se desvivió, fue un accidente. Sí, él se cómo? quería aventar al mar, se quería sí, aventar un clavado pobrecito. y cayó en el, en el cemento. Y lo que sigue creo que me acuerdo, es como que lo llevan en una ambulancia y la siguiente imagen es cuando está, le cierran y le abren la cabeza. Ay, Dios. Que se la partió completamente así, de frente. O sea que cuando se fue a lanzar no midió que abajo había más Sí, había o más sea, piedras, sí se estaba o... lanzando, es que sí la gente así es, Dios la gente sí es, no mide las, las consecuencias, así es estaba la altura de donde se iba a aventar, abajo seguía piso de, de concreto de cemento y después seguía el mar y todos los que se aventaban, pues llegaban al mar, pero este yo creo que se resbaló, se Ay. tropezó algo y no cayó en el mar, cayó un en en el cemento y ahí se ve. Yo creo que sí se murió. Porque si fue así, tan... Pero si seguía respirando, si seguía respirando... ¿Qué, puta, pues ¿qué, es que quién sabe. Quieren llamar eh, para ver. contar una historia. Ah, aquí está abierto el... Está abierto el... Yandro cosito. quiere llamarse. Llama, yandro. Llama, llama. Llama, Yandro. Llama, Yandro. Llama Yandro, llama Yandro, llama y cuéntanos tu historia. Tu historia. Pero le cosieron, dice, le cosieron el coco. Dios mío, no, qué impresionante. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, saludos. Hola, hola. Hola, hola, hola. Yandro. Hola, hola, ¿quién habla? Hola, hola, hola, ¿quién habla? No, oh, le, oh. no le, no le entró. No le entró. ¿Me regalas? La llamada. Hablando, no hablando de entrar, regálame una Coca-Cola, por favor. Es, es momento de tomarnos un momento de frescura. En esto que es Relatos Oscuros. Sendbarque, patrocinador oficial de Relatos Oscuros y Coca-Cola, la chispa de la vida. Todo con exceso, nada con medida. Estamos en un en un break. Las historias han sido bastante perturbadoras esta noche. Eh, me hizo acordar de estos videos tan tan horribles. Que hay que tomarnos un momento, hay que tomar un poquito de aire, refrescarnos, y tenemos aquí la llamada telefónica, aquí tenemos la llamada telefónica nuevamente, vamos a contestar, buenas noches, ¿quién habla? Bueno. Hola, saludos, ¿Yandro? No, es que vi que Yandro no contestó, así que decidió ocupar su lugar. Eso es todo. Oh, ¿no? si, me, si me está esperando, puedo, puedo colgar y dejar que él... No, que no, el... no, no, tranquilo, tranquilo, ¿cómo te llamas? Me llamo Ángel Andrés, pero me gusta que me llamen Z. Ok, X. Aquí tenemos a Andrea también. Hola, hola. Z, Z, Z. Ah, Z, Z. No, eso, eso. es peligroso hablar. ¿De qué estado de, de la República Mexicana eres? Ah, no, es que es tributo, es tributo un cantante, no me refiero a los, a los que se están refiriendo. Ah, pues es que sí está cabrón si decimos aquí que los Z, imagínate la familia. Ah, no, tranquilo, la, no, tranquilo. ¿no? ¿de dónde? De qué bueno, de por mi nombre para, para no entrar a un conflicto. ¿De qué? Ayer, quería reoptarles mi creepypasta. Ah, una Creerles creepypasta. Pastas. Bueno, ¿de qué estado eres? Nada más dime. Soy de Nuevo León. Ah, no, pues sí, por ahí anda la familia de Ah, no, no, sí andan los esos. No, te vamos a decir X. A ver, X, cuéntanos tu creepypasta. Está bien. La historia se llama Sumerso y es este el que les voy a mandar por WhatsApp, la foto. Ah, ok, Ahí voy a mostrar la fotografía de Summerso. Me recordó la pero canción de, no, Bad, de Bad Bunny. Que no les prometo que sea un gran creepypasta. Me acordó de la canción de Bad Bunny a su merced, pero este es Summerso. Sumerso. Sumerso. Ah. significa oh, ahogamiento en latín. ¿Significa ahogamiento? Ajá, en latín. Oh, Summerso. Okay. Ahí <coughs> Todo comenzó por un monje llamado Santiago Escobedo. Quiso descubrir el origen del anticristo y alcanzó a oír que la respuesta solo lo consigue alguien que haya seguido el camino del pecado y la atrocidad. Si resultaste un pecador digno para Luzbel, él te aclarará todo lo que tienes que saber sobre el anticristo. Pero nadie se atrevía a hacerlo, a excepción de Santiago. Así que empezó a renunciar a ser monje Vendió su alma y hasta mató a sus padres como ofrendas para el infierno. Pero a pesar de eso, Satanás no se sentía satisfecho que Santiago siguió intentándolo hasta lograr complacerlo Justo en ese momento, la policía no tardó en atraparlo y fue encerrado en el reclusorio preventivo varonil oriente en Xalapa. Dentro de ese penal, fue agredido de forma brutal que mientras agonizaba, se le apareció Luzbel en un rincón. Y finalmente le reveló que el verdadero anticristo era él, porque ningún mortal ha llegado demasiado lejos a pesar que él lo había logrado. Y Santiago se asusta al darse cuenta de la mala decisión que tomó, pero de inmediato Lucifer lo calma al decirle que no va a sufrir, ya que él se encargará en hacerles el mal a otros seres vivos y cuando llegue la hora pasará de ser anticristo a Dios una semana después de su muerte, ocurrió un incendio sin razón en esa cárcel. ¿Habrá sido el alma de este ex monje? Pues no. Santiago fue engañado por Luzbel. Al haberle dicho que se convertirá en anticristo, se estaba refiriendo a su conciencia y no a él, la cual todos llaman sumerso, que en latín significa, como les dije, ahogamiento, pues Dios del A Santiago le tocó arder junto con las demás almas porque el infierno nunca le quita lugar a quienes han pecado en su vida pero como los pecados de ese difunto ha desafiado las fronteras divinas ese ser se convirtió en una amenaza tanto para los mortales como para cualquier otro ser maligno, esta fue una de las peores decisiones tomadas por Luzbel, qué es lo que hace Summerso <ríe> puede extender sus tentáculos de forma infinita, alterar el tiempo y el espacio, inclusive las leyes de la física de cualquier, cualquier ser Esto la... llevar a un ser vivo a la ruina pero sus pasatiempos favoritos es el poseer un cuerpo en especial a los adolescentes porque eso se deprimen con facilidad cuando haces daño a alguien o te haces daño a ti mismo lo incitas a esa bestia a que venga por ti y si eso pasa, todo acabará, pues su maldad es como la de 100 demonios para un cuerpo humano, y con cuatro nadie sobrevive. Por esa razón, es uno de los demonios que ni el mismo Vaticano se atrevería a enfrentar. ¿Qué planes tiene? Se convertirá en el karma de Sazán. Así como él fue expulsado del paraíso por querer superar a su padre, este morirá a manos del dios del caos. Porque en ese momento es más poderoso que cualquier otro demonio solo que le falta superar a Lucifer, y por cada alma que le regala a, a ese ángel caído, este lo recompensa dándole superpoderes. Y mientras otros demonios desperdician, desperdician su tiempo, espérame, déjeme, déjeme quitar el cobrebocas porque estoy perdiendo oxígeno. Mientras que otros demonios, es que me perdí la página Otros demonios, ah, sí, sí. sumersos. Sumerso, el rey de las tinieblas, sumerso... Ajá, ¿qué más? Uh -huh. Estoy buscando porque perdí no. la página Tranquilo, sigue. Sí. Déjale, ahora, el... Sumerso, el dios infinito del terror y el caos. Sumerso uh -huh. y el dragón... Gala, de... Este lo recompensa dándole superpoderes. Aquí está. Mientras que otros demonios desperdician su tiempo en robarles la energía a los mortales... Sumersos se las ha robado a distintos seres. Eso lo volvió aún más poderoso. Y hasta que supera a Satanás, le quitará el trono, eliminándolo. Y una vez que esté muerto, comenzará a extinguir vidas de cualquier planeta, cualquier dimensión y cualquier universo. Antes de que, se, que Jesucristo baje a juzgar a vivos y muertos. Y cuando Dios vea que ya no queda nadie, eso lo molestará tanto que bajará del cielo para declararle la guerra. Y es cuando Sumerso se pondrá a prueba para derrumbar ese muro divino. En el ambiente de pelea va a estar en blanco. No habrá nada más que siluetas de cuerpos quemados. Los seres del mal se van a reunir a reclamar su poder y los seres del bien se van a reunir a curar el futuro. La pelea va a durar mil años mientras manidas. Ahora les contaré qué pasa si el mal gana. Okay. Si el mal gana, todos se irán al infierno. No importa si nunca es pecado en la vida. Como una jaula de gallos, el infierno será. Las almas se agredirán unos a otros para siempre. Los demonios ahora habitarán en todas partes, menos en el infierno. Pero el ambiente será más hostil que ni siquiera ellos lo podrán tolerar. El día y la noche ya no existe. El suelo es pura arena gris. El aire también será sustituido por el oro olor más tóxico que desaparecerá cualquiera que lo respire y sin mencionar que también sufrirán por el nuevo rey que los tendrá trabajando de forma infinita y por ninguna circunstancia se podrán detener jamás y los santos y los ángeles van a estar desmembrados y sus partes serán estarán en los platos de oro sobre una mesa con el mandamiento y el trono estará hecho con los huesos de Jesucristo y su madre. Al único quien dejará vivo es a Dios, lo sé, pero lo bien. tendrá ya acorralado a la derecha del trono para darse el gusto de hacerlo sufrir. Ahora les contaré qué pasa si el bien gana. Okay. Si el bien gana, ese monstruo sumerso volverá a ser una energía flotante y los demonios se lo comerán vivo, pues desde que se unió a ellos, a ningún demonio le pareció. Una vez que los ángeles caídos terminen con él, todos ellos se convertirán en polvo. Y cuando la maldad desaparezca, el ambiente será más hermoso. El día y la noche volverán a su resplandor. El color de las flores serán más folclóricos y su aroma nos transmitirá mucha paz. El sabor de las frutas será irreconocible. Todas las ánimas serán perdonadas. Sea el pecado que hayan cometido, regresarán a la vida. Nadie va a envejecer, ni a enfermarse, ni a morir. Los depredadores y domésticos comerán juntos. Los reptilianos y los humanos se estrecharán la mano. La paz reinará en donde sea y ya nadie se tendrá que preocupar si alguna maldad acecha el paraíso. Pues Dios tomará la precaución de ya no dar segundas oportunidades a sus ángeles. Y el que se equivoque, su existencia será borrado por siempre. Fin. ¡Oh, bravo! No. ¡Excelente! ¡Me adolescencia! ¿No lo viste entonces? ¿De dónde sacaste tantas palabras domingueras? Pues investigué mucho y me costó, no me costó el hígado ni nada, pero sí me costó la sugestión porque parece entonces era bien mi y todo. Pero dentro de, él, junté suficiente valor para investigar todo y así. Hay un viejo dicho que dice: la ignorancia es felicidad. Oye, pero usted está... felicidad para escribirlo. Oye, pero está muy padre tu, tu crepipasta y este ser, ¿no? Está, por ejemplo, Slenderman, está The Rake y, oh, y tenemos a este sumenso que está aquí con unos tentáculos y tiene eh, cuerpo como de mil pies, de cien pies, ¿no? Exacto. Ay, me gustó, sí, me gustó. muy bonito. ¿Cómo pero... se llama un ser que tiene cuerpo de caballo? ¿Cómo se le llama? Este, el, el ¿cómo se llama? El, el, el sagitario. El, no. No, este, no, no, no, no. Más o menos es como un sagitario, pero en cien pies. No. El minotauro. Minotauro. Ándale, minotauro, no. en cien pies. Ah, ese es Ciempesauro. Cien, Buena esa. Ah, es el Centauro, el Centauro. El Centauro. El Centauro, ah, el centauro. Gracias, gracias. Entonces este es el Cientauro. Anda, el otro es el Centauro, este es el centauro por el cien pies. Me gustó. ¿tú ¿Cómo diseñaste el monstruo? Muy ¿Así boni. te lo imaginaste? Sí, yo lo imaginé. Traté de ser lo más original posible ya que... Hoy en día todas las ideas son tomadas y uno va cambiando y también cambiando. Antes el antiguo tenía un cuernito en el lado eh, izquierdo, a, su, no, a la derecha, a no. mi derecha. Sí. Estuvo mejor y así. No tenía, no tenía un cien pies, tenía patas de araña. Ah, No, me gustó así, así está muy, muy creativo, está muy bueno. La crepipasta también está muy, muy profunda, muy oscura. ¡Qué buena onda! ¿Cuántos años tienes? 20 ¿20 años? ¿Lo escribí cuando tenía 17 Pues no tenías 17 ¿Y el dibujito dónde lo hiciste? En Paint ¿En Paint? ¡Órale! No, Pues muy bien todo, sí. ¿eh? Felicitaciones, muy todo. Era está Windows muy bonito Xp. ¿Y era Windows XP mm -hmm. cuando lo hiciste? Sí uh, ¿Sí? Te rifaste, te rifaste ¿Y por qué le quisiste poner este, tu menso? Suerzo, porque Sumerso. en latín significa ahogamiento. ¿Y por qué ahogamiento? ¿Por qué la palabra ahogamiento? Porque cuando una persona está en el instinto humano querer hacer maldades, y vaya, uno como ser vivo tiene que aguantarse de eso, y sabe dónde está la prueba que los humanos de hacer maldades es instinto, sabe dónde está la prueba. Sí. Bueno me gustó. Los mucho, monos. ¿no? De hecho, los monos son, son parte de la raza humana y ellos hacen, hacen maldades porque sí, ya que hay videos en donde le jala el cabello a una niña u otra en donde le roba mascotas a otras personas. Mayormente eso pasa en Japón. O sea, eso ya es maldad. Pero, ¿qué, qué esperábamos si son parte de la especie humana? A ver, o sea, ¿eh? la maldad es parte del instinto humano. Eso que acabas de decir, me parece muy interesante y justo. Le hablaba a Andrea hace unos días sobre eso precisamente. Sí. Que a mí no me gustan los changos, los simios, no me gustan porque siento que son malos, que tienen maldad, ¿verdad? Sí, y por esa razón es ahogamiento porque ese instinto uno lo tiene que reprimir o atraes a ese a ese demonio. Porque ese demonio es bastante, como se dice... Es bastante agudo en cuanto, en cuanto a su apetito de devorar almas. Y, un, y una pequeña equivocación es suficiente excusa para poseerte. Oh. ¿Estás planeando hacer más creepypastas? Pensaba ya dejarse creepypasta porque al principio, grito una mala idea. No, estuvo chido, sí me Pero gustó. No. Ahora que lo estoy leyendo, estoy viendo si, si lo dejo, ¿no? Sí. Sí, ¿y este sum sumerso, ¿dónde lo pondrías en el mapa? ¿Cómo? Sí, sí, porque The Rig y Slenderman y no sé qué otros son en Estados Unidos, ¿no? ¿Lo vas, a, ¿lo vas a hacer gringo o lo vas a dejar mexicano? Lo voy a dejar mexicano. Sí, Eso. sí, sí. Ese sumerso Muy sí, bien. Me gusta más que The Slenderman y que de Rig y que el otro que estaban diciendo por ahí. Ay, no exagere. En serio, no, no, estoy, estoy diciendo de verdad, sí me gustó, sí me gustó. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí No muy estoy buen. bromeando. Ay, muchas gracias, la verdad. Sí, estuvo chido. Me gustó tu creatividad del, del monstruo, como dibujaste sí. y también cómo escribiste. Me pareció profundo y oscuro. Oye, se escuchó eso feo, ¿Qué? ¿no? Profundo y oscuro. <risa> <risa> <risa> <risa> ok, pero sí, sí, sí, sí me entendiste. Sí, sí, Sumerso. Bueno, pues está dentro de nuestro bestiario de aquí de la rajada peludona. Sí. El bestiario sumerso. Ah, no, ya, ya relatos oscuros. Aquí en Relatos Oscuros, el bestiario ya va a estar sumerso también. Y sigue dibujando. Muchas gracias. Está muy bonito ese, ese dibujo. Te felicito, sigue dibujando. Gracias, muchachas. Usted linda. Uh -huh. Muy bien, mi hermano. Pues te que mandamos... Es un gran caballero. Gracias. Oye, cuando quieras volvernos a llamar y contarnos otra historia o algo que hayas escrito, lo que se te ocurra, llámanos. Aquí estaremos para brindarte el espacio que nos platiques más cosas. Muy amable. Saludos, mi hermano, que estés bien. Bye. Que pasen buenas noches, los dos. Gracias, buenas noches. O sea, ahí tuvimos a Sumerso. Ah, medio ternura, tan bonito. Sí, no, no, sí, a mí también. Sí, me gustó. se tomó el tiempo de hacer su dibujito. Su historia. Y su historia, eso hay que valorarlo. Sí, sí, sí, sí, sí, me gustó, mm. sí, me gustó. Mm. Sí, sí. Este tiene... <risa> este tiene muy buenos modales, eso es muy sospechoso. <risa> de pase, <y> de lanza. <risa> hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola, saludos. Saludos, saludos, ¿quién habla? Pero, eh, él fue el que llamó ahorita y tampoco le entró la llamada, es que no le entra, como que no... Como que no se deja ¿verdad? Sí, eh, sí llamó hace, no hace un rato, pero... Ah, ya le entró, ya le entró. Hola, hola. Hola, hola, me escuchas. <risa> ya, ya, me... ya entró la llamada. Sí, este, estaba... Bueno, hace rato te, te hablé, pero este, no, no me escuchaba. Yo sí te escuchaba, pero tú no. Ah, bien, mi hermano. Entonces, ¿eres Leandro? Eh, no, con Y. Yandro. Yandro. Con y. Ah, Yandro. ¿Qué significa es que Yandro? Que hace rato comenté en el sí, chat, Yandro sí. había llamado otras veces. Pero ¿Ya le había preguntado sí, sí, sí. qué significa? Ah, no. ¿Qué significa Yandro? Ah. Eh, pues no significa nada como tal, me lo puso mi hermana como de cariño, como un apodo de Alejandro. Algo así ah, ¿me llamas Alejandro? Sí. Ah, yo ahora... Sí, Alejandro. Yo pensé que sí te llamabas Chandro. Sí, yo me contó, sí, ya me contó historias aquí anteriormente. Ok, cuéntanos Chandro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Este, pues, quería retomar lo de los videos súper perturbadores y asquerosos, pero... A ver, cuéntanos, cuéntanos, <risa> bueno, cuéntanos, claro. Este... Pues nada más quiero mencionar, por si no sabían lo de un este, de un, de un video que lleva mucho tiempo, este que se llama, bueno, se titula como el Ghost Rider mexicano, no sé si lo han visto. Bueno, lo a ver. Un video que se titulaba el Ghost Rider Mexicano, ¿no? Fíjate, si no lo vi. Ah, pues este, básicamente este, pues es un video donde digamos que que tomó de a un narcotraficante. O sea, es, es un cartel que tomó de rehén a otro, a otro narcotraficante, de, de otro cartel, obviamente, okay. de cartel rival. Sí. Entonces, pues, como es costumbre ahí, este en ese tipo de, de carteles, o ese tipo de cosas, este, eh, pues, habla la gente y todo. Sí. Básicamente, lo que el título dice es que a este tipo este lo matan prendiéndole fuego en la cabeza. uy, uy. Entonces, pues yo, o sea, yo no vi el video completo, solamente vi como que capturas, sí, del video, este, pero pues es muy, pues muy obvio, muy explícito, güey, pues, uh -huh. vaya, porque, porque básicamente es como que se está, pues, quemando la carne, sí, pero el pues, todavía sigue consciente, todavía sigue vivo. Claro, o sea, le echaron como gasolina en la cabeza y le prendieron solamente Ajá, la cabeza. Sí, alguna, un tipo de, sí, un tipo de sustancia Ajá. que pues, ven inflamable para que este, pues toda la carne y todo eso, este, pues empiecen a, a quemar, a chicharrar. No, claro, y se consume el olor, el cabello, los párpados, los labios, o sea, inmediatamente. Y eso es como, sí, se sigue vivo. Sigue vivo. O sea, el video entonces nunca lo viste, porque ¿qué finalizaría? Porque no sé sí, si, porque... si quemarle la cabeza, pues, muera. Sí, exacto. Más no sé como de las personas que se le gusta ese tipo de, de videos. Mira, o aquí... Sea, es... no, no tengo o sea, ese muerto completo, dime. Dios Claro. Mío. Aquí la dice, se ve solo la calavera y seguía con vida. Dios mío, puede ser posible sí es que es que sí es que es bastante larguito porque es como que el proceso de que le están quemando y es obviamente este pues solamente la, la piel que es la carne pues se consume y lo único que va a quedar pues es este el, el cráneo de puro hueso oh no no no, no, puedo, no puedo ni imaginar sí, es una imagen muy muy muy este como dice Wendos, perdón perturbadora Ah, oye, otra cosa, aquí Dalia, Goretti me está diciendo que si prosperaste con el amor con Maru, entonces tú eres el chico de que Maru te estaba... Sí, el de, de la, la... la el de, este, ah, de la opción ah. supuestamente ovni. Oh, ah, ya, pues claro. Ah, ya, mi hermano, sí, sí. Que decía que tenía una voz sexy. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Este... Saludos. Ok, dice Maru, ¿por qué ven esos videos? Ok, sí, no, no te había reconocido, Alejandro, pues pues sí, ese video, ¿cuándo lo viste? O sea, ¿de ¿cómo de qué época fue? Uy, estoy hablando que hace como 10 años o menos. Como hace 10 años, fíjate que, que pues, he vivido toda la historia del internet aquí pegado y no, ese no lo vi, qué bueno que no lo vi, porque también no soporto esas cosas. Sí, no soporto esas cosas. Entonces, no, no me llegó, pero pues ahora sí, es que nos dices, el Ghost Rider el... mexicano. Ajá, el Ghost Rider mexicano, así se titula vulgarmente. Y eh, tú lo viste solamente por capturas de pantalla. Sí, exacto, yo nunca este, vi el video completo porque igual como tú, pues no, no me nace, o sea, sí me da como que ese tipo de, pues ya sabes, ¿no? Curiosidad, es sí. de un poco de... Morbo, ¿no? Ajá, morbo, porque como pues, ver, ¿no? Pero, o sea, no, yo no me atrevo a ver ni, ni ver tres segundos, literalmente. Sí, no, no, no, no. O sea, eso, eso me acuerda cuando dijiste lo del chico este, pero pues yo también me acuerdo que en sus tiempos este, lo tenían creo que unos primos, igual, este, en uno de esos este, teléfonos que era por infrarrojo. Ajá. Igual, pero este también me, me acordé, creo que es reciente este. Eh, es de un señor que está talando un árbol. No sé si lo has visto. No, a ver cuéntame. Pero creo que se le están sumidos, creo, por la ambientación y todo eso. Está talando un árbol, este, es como un tipo pino o roble parecido. Y pues se le cae, o sea, no en vez de, o sea, calcula mal en la trayectoria en donde va este, a caer el, el, el tronco. Sí. Y le termina este pegando en su rostro. Entonces se ve como que otra escena, así como el que comentaste desde el chico este. Ajá. Uy pero bueno un dato pues lo que yo recuerdo según es que él aguantó todo eso lo de la, la cabeza así partida en la mitad sí. porque estaba borracho por eso es que sucedió ese, ese accidente por eso se golpeó en el filo de la uy. de esa parte estaba en estado de debilidad. Uy, uy no uy no sí, sí, es, te, que, bueno, es el, te digo, razón. Es el de, de un señor que este literalmente se es asimilar al, al chico este uh -huh. Y igual se le como que se le abrió la parte del de cráneo. Ah, también como que se le abre la cabeza. Uy. Ah, sí, porque fue como un impacto. O sea, a pesar de, de que no fue como un filo, así como el primer este sí. pues caso. Sí. Pero igual, pues de una manera, ahora sí que fortuita, fortuita, perdón, este, pues hizo como, como que mismo efecto, la misma, pues cortada, así que duración. ¿no? Uy, no, qué feo. Uf. No, no, no lo vi ese tampoco tampoco lo vi afortunadamente. No, no, yo, yo este lo vi porque en un grupo de, de bueno de la universidad este había un chico que compartía esos videos obviamente pues lo terminaron sacando no pero este pues tú lo ves así tranquilo no como que ah pues es un señor que está que está cortando un árbol o sea no, no tiene nada de, sí, de malo de feo. Pues, de malo no nada, no te esperas vaya que vaya a pasar eso nada más o sea uno se si, uno cree que la mejor es un TikTok o algo que va a pasar no sí pero de repente te aparece como que esa escena del, del señor que pues le cae el, el, el tronco en la cara Uy. y pues sale esa escena. Ay, no. Uy, no, no, no, no queremos ver ese tipo de cosas, qué, qué feo. ¿Y no, no, te, no te sentiste mal cuando viste ese video? Sí, porque fue algo que no, por lo que fueron tres segundos, pero ya con que ver la imagen pues ya fue más que suficiente la... Sí, no. Uy, no. Pues está está core ese tipo de cosas. Muy bien, Yandro. Sí. ¿Quieres decirnos algo más? Este, pues creo que ya no, lo de en tanto videos así particulares, porque hay otro que iba a contar, pero creo que ya no es suficiente. Si quieres, este, la siguiente eh, transmisión, mañana que. Sí, te... igual sería en otro momento. Nada más iba a que este como un comentario adicional, uh -huh. de que, pues, eh, bueno, yo he escuchado así opiniones de que las personas sienten que los videojuegos como lo han hecho un poquito más reales, obviamente por la tecnología y todo eso, uh -huh. se piensa que se está sensibilizando la, a las personas, entre comillas, pues, al ver ese tipo de, ellas a Mortal Kombat, todo eso, ¿no? Sí. Ese tipo de videojuegos súper este, explícitos y gráficos. Pero yo como siendo, pues, una persona que ha jugado esos títulos y ese tipo de videojuegos que igual me gustan, este, es totalmente diferente, al menos yo nunca he sentido que me ha insensibilizado, perdón. Uh -huh. Porque, o sea, tú ves en un videojuego, aunque sea lo más realista que puedas ver, pero luego ves así, o sea, imágenes de noticias que pasan en tu colonia, ¿no? Que, este, que no sé, atropellaron a alguien, así, y pues, luego te aparecen, ya sabes, ¿no? Ese tipo de imágenes. Pero, o sea, nada que ver, o sea, nada que ver con la, con la realidad, porque a mí sí, sí me. Me crea ese... Sí, es dice? ansiedad. ¿Qué, qué disgusto? Es algo. Ajá, sí. Como que no, estoy, está mal. Lo que estoy viendo está mal. Claro, sí, da ansiedad ese sí. tipo de cosas. Muy bien, Yandro. Te mandamos un abrazote hasta Cuautla. Bien, bien, claro. mucho gusto. Un abrazote. Gracias, Bye. ahí Bye. estamos hasta luego. en contacto. Bye. Ya, chao, buenas noches. Ahí tuvimos. A Yandro está noche, son las 12.47 de la noche, dos horas de transmisión, todo en vivo y en directo, hablando de cosas perturbadoras. Cosas gordas. ¿eh? Y bueno, <risa> es hora, el momento de retirarnos. Andrea, las últimas palabras de esta transmisión. últimas Hoy. palabras. No corten árboles estando ebrios. ¿Es que, ¿se, cayó, ¿Se cayó? ¿Escuchó algo, no? Arriba. Arriba. Arriba. <risa> Seguro. ¿Tú ¿No estás elevando tu qué? <risa> No, estoy... no, se lo... no manches Yo Escuché algo que cayó hasta me espantó Bueno, estoy ciscado Esta noche estoy ciscado Vámonos gente, les pues agradecemos mucho Que nos hayan acompañado, gracias por los super chats Gracias por las estrellitas en Facebook Gracias por las compartidas En serio, apóyennos con los likes si llegamos a 75 Eso quiere decir que no me hicieron caso Con los likes Échenos la mano con esos likes, por favor Compartiendo la transmisión ayuda mucho. Y bueno, les agradecemos inmensamente saluditos. que nos hayan llamado, que nos hayan platicado sus historias. Eso también nos ayuda muchísimo. El que participen lo es todo. Gracias, chicos. Que Gracias la cumbia. a todos. Sí, sí, ya, de hecho, ya van a la cumbia. Por eso me doy cuenta cuando lleva a acabar el programa. Saluditos, Aira, eh, Dalia, saluditos. Ambiente saludable, adiós. Adiós a todos. Emea, Maru, José. Dafcon, Lisset, Canten, Lucifer, Tibio, Paisa, Paisa, Paisa, Paisa, Paisa, Paisa, Bye, Seba. De Bye, Jordi. El ser de Quiero felicitar a Chachareando porque ah, sí. ya va a cumplir, eh, bueno, le faltan 22 mil suscriptores uh, para los 100 mil, me parece. Entonces, Chachareando está haciendo bravo. muy buen trabajo, ya lleva va bastante tiempo haciendo sus videos, se los recomendamos, si les gustan ver yo cosas así, ¿cierto? Sí. Que siempre. Yo siempre veo los videos de siempre, ellos. Siempre pone Chachareando. Y ahí estamos viendo a ver qué compran, qué hay en el mercado. Entonces, a la gente que le gusta chacharear, salir los domingos a los mercados uh -huh. y de ahí aprender sobre los objetos, que eso es, muy, es lo interesante de, del encontrar objetos y que cada objeto tiene su historia. Eso es lo, lo interesante sí. de, del contenido de Chachareando. Así que se los recomendamos. Suscríbanse a su canal Chachareando. Eh, Puedes dejar el link de su canal en. A ver, voy sí. a poner aquí. Yo se lo pongo, vamos a ver. Síganlos, es muy bueno. Yo todos los días pongo sus videitos. Me gusta ver cómo chachan. Y tenemos ahí un video con ellos. Sí, también. Ahí en, en el canal Toca chacharear otra vez. Los sí. felicito también. Y, y que también... les vaya bien, éxitos con eso. A ver, aquí está. Aquí voy a poner el link de Chachareando para que vayan a ver sus videos, para que dejen ahí sus comentarios también y sigan el contenido de Lupita y de Dani. Les mandamos un abrazote que espero que sí nos apoyen viendo a que nos lleven a las a las torres, el mercado ese de las torres. Sí, sí. Y yo creo que ahí vamos a encontrar cosas buenas e interesantes. Sí, hay que ir a buscar más fotos. Sí, hay que buscar uh -huh. más fotos. Eh, mañana, si quieren, les enseñamos más fotos, les enseñamos algunas, o si no, Mejor vayan al Instagram de sí. eh, Andrea. ¿Cuál es el Instagram? donde está? Es eh, andrea-creepyphotography-art. Eh, ¡Uy! Es, de... es que no encontré otra forma de explicarlo más corto, entonces... Pero del mío, el de andrea Ocampo bajo art ahí está el enlace para que vayan al, al otro también. Lo vamos a poner aquí en pantalla... Mira para qué? para que veas que, que aquí tenemos recursos. ¿Cómo se llama? Andrea. Andrea. Guión bajo. Guión bajo. Creepy. Un doble. I? Sí. Creepy. Photography. Yon bajo. No. Uh -huh. Unido. Foto. Pero con en inglés, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Foto. <risa> y así. Exacto. Guión bajo arte. Pues está bien dificilito. Pero, eh. pero es que si lo ponía más corto, como me toca no, cambiarlo pues, después. Pues algo, algo sí, porque <ríe> es. Esto... Te mostré, mi amor, y, no, no, y tú me dijiste, no está creo. perfecto, está perfecto. Yo, yo, o sea, está perfecto el Instagram, pero no había visto que todo eso se llama así. Ahí, ahí va a aparecer en pantalla. Te faltó. Bueno. ¿Está bien o está mal? Mm. Andrea guión bajo. Te faltó un H, amor. ¿Dónde? En la de foto. <ríe> sí. Foto, en el poto. en el poto. vamos a ponerle un h en el exacto foto. así muy bien y eh, faltó la arroba no uh -huh. oh, manches pues si no es contraseña <risa> pero es que no encontré uno más cortico yo lo cambio yo lo cambio pero vayan miren las fotos y disfrútenlas porque también es arte y es muy bonito De eso se trata, o sea, tiene que estar dificilito. No, uh -huh. no creo. Andrea Creppy Fotografía bajo art. Bueno, ahí está. Bueno, pero pues para que es sigan. Es que otro más fácil. Sigan el Instagram. <risa> Vamos a ver si lo, lo hacemos más corto. ¿Y en español? Bueno, sí. <risa> ¿Sí también. ¿no? O sea, eso fue ahí de rapidez. Eh, toca cambiarlo, Sí. Sí. Hacerle... Vamos a, a ver qué, qué nombre le ponemos. Pero bueno, ahí pueden ver ya las fotos. Ya he subido varias, ¿no? Sí, ya, ya, ya he subido varias. Y todos los días estoy subiendo una. Ah, sí, entonces sí. ahí pueden ver el contenido. Y de pronto, pues, ya los vamos a poner en esta página, yo creo que de Facebook. Sí, cuadros también. Porque vamos a, a crear algunos objetos. Sí. Eh, o si no, vamos a rescatar objetos de de las cháchanas vamos a rescatar algunos objetos que puedan quedar muy bien como eh, como objetos para sus, sus casas para su espacio sí. paranormal su muy espacio velito, oculto ¿no? sí, exacto, vamos a rescatar algunos objetos y los sí. vamos a transformar en arte, ¿verdad? sí, sí, sí, hacer algo bien interesante para que también lo disfruten y si les gusta, pues que los compren también sí, exactamente, vamos a hacer arte, y recuerden cada objeto es único, no es como una producción, entonces eso es eh, lo sí. que vale, ¿no? Que sean objetos que solamente uno lo uh -huh. tenga. Sí, exactamente. Pues ahí está. Muchas gracias a todos. el cumbión. Vamos a poner ya el cumbión. El cumbión. Gracias, John. Gracias a todos, mañana nos vemos chicos Nos vemos en Patreon, nos vemos en Facebook Nos vemos en Youtube, nos vemos en TikTok Mañana en todas mis redes sociales, ahí estaremos Compartiendo el contenido, gracias a todos, nos queremos Abrazos